Eh, el colectivo pensó en invitar a, a Antonia y a Susana, que rápidamente dijeron que sí, lo cual se les agradece porque no es tan fácil. Eh, con ellos sí, pero digo en general, porque nos parecía importante, eh, al final vamos quemando etapas en esta locura que ha pasado en los últimos años y como que generamos pocos espacios de reflexión, ¿no? De, sí lo generan los propios movimientos políticos o los colectivos, pero no se abre esa, esa reflexión. Y eh, para nosotras lo que pasó en las elecciones municipales eh, fue muy significativo. Eh, nos tocó vivir varios plenos de la anterior legislatura, eh, acompañar varios de los movimientos que estuvieron activos durante los últimos cuatro años y nos parecía que más allá de las coincidencias, solo no coincidencias ideológicas, eh, pragmáticas, con Santander si se puede, eh, pues en el caso de, de Antonio como concejal visible, pero de, del equipo que, que había ahí, pues se ha hecho un trabajo impresionante, ¿no? Eh, en ayuntamiento por un lado, por el otro eh, organizando municipalistas, todo el trabajo que se ha hecho, eh, y de pronto pues terminan las elecciones y fue así como... Mm, pues bueno, pues ya. <risa> pues, eh, nada, la alcaldesa debe estar feliz porque se ha evitado aquí el grano en el... En el ya, ya sabemos dónde. Eh, entonces nos parecía muy importante preguntarles a ellos directamente, ¿no? Es decir, ¿para qué carajo ha servido esto, el desgaste humano, eh, personal y político que habéis, que habéis vivido? O sea, eh, el caso de Antonio, porque ha sido la figura más visible, pero yo creo que todo el colectivo, las, por decirlo poéticamente, las hostias eh, judiciales, políticas eh, permanentes, ¿no? eh, los silencios mediáticos, eh, una cantidad de elementos, que es lo que se ha visto desde fuera, pero hay una cantidad de cosas que han pasado de dentro que nosotros no podemos hablar. Entonces, en realidad les voy a hacer solamente la pregunta inicial y a partir de ahí la idea es que podamos charlar y que, podamos, y que podáis compartir. La pregunta inicial es, ¿para qué carajo ha servido haber estado sentados en el ayuntamiento durante cuatro años? Esa es la pregunta. Bueno. Bueno, nosotras habíamos pensado hacer un poco una especie de, si os parece correcto también, ¿no? A las demás, hacer una especie de, de retrospectiva para luego finalizar con esa pregunta. ¿no? Porque si no entendemos de dónde venimos o ni siquiera para qué estuvimos, no vamos a entender para qué ha servido. ¿no? Esa es un poco la reflexión que entre Antonio y yo estos días hemos compartido y lo que, que queríamos exponer y lo vamos a hacer desde dos puntos de vista muy diferentes porque tendemos cuando hablamos de participación política a asumir que la institución no es todo. Entonces eh, Antonio como cabeza visible nuestra en la institución sí que va a hablar de esa participación de la institución, lo que ha supuesto y qué ¿Qué creemos que se ha cambiado? Porque sí que creemos que la entrada de, de los partidos municipalistas, de agrupaciones municipalistas, ha cambiado cosas en la manera de entender la política en este país también. Eh, y yo os voy a hablar de, de esa otra parte, que es la organización, ¿no? ¿Cómo, cómo se ha sufrido, cómo se ha trabajado y qué proyectos hemos eh, podido abordar, que tú comentabas como uno de ellos y ese desgaste un poco de, de estos cuatro años. Bien. como nosotros lo habíamos pensado y luego por supuesto eh, lo que queremos es que no machaquéis. <risa> venimos, ¿no? Bueno, bueno, pues eh, entonces eh, empiezo yo intentando, como siempre hago la misma, me sale siempre la misma broma, eh, que voy a ser breve y luego me extiendo, así ¿Sí? que bueno, pero... Ya lo sabes, ya lo sabemos. Voy, sí, pues, voy, pero... a, voy a intentar. es no, no. un tipo que se llama Fidel, que no hacía la broma ya. <risa> No, es por lo que dice Susana, ¿no? a, intentamos hacer un recorrido por lo que, que ha significado estos, estos cuatro años, cuál ha sido nuestro papel allí para, para ponernos un poquito, un poquito en situación. Eh, nosotros eh, lo primero que, que queremos es explicar, como digo brevemente, cómo, por, qué, por qué nos presentamos a la gente, ¿no? Nosotros eh, venimos, la mayoría de ellos, de un proyecto político en su momento que era, que era Podemos, nosotros teníamos un concepto de construcción del mismo desde la base, desde abajo, desde el ámbito territorial municipal, desde las asambleas eh, eh, locales, etcétera, etcétera, y queríamos trasladar eso a la, a la, política, a la política institucional. ¿no? Entonces, bueno, eh, ante la renuncia, en aquel caso, de aquella organización eh, a presentarse a las municipales, nosotros creemos que eso es un error, un eh, que finalmente no responde a la trayectoria que llevábamos y creíamos que teníamos que por lo menos intentar plantear un proyecto que representante a, representase a esa mayoría social de la que hablábamos en aquel momento en los ayuntamientos ¿no? De ahí hemos derivado digamos, a, a, a la pertenencia o el desarrollo de políticas propias de movimientos municipalistas que nosotros lo entendemos pues, eso, pues, como una forma de acción política partiendo desde la base pero también como una forma de aprendizaje ¿no? eh, sostenida en el tiempo eh, partiendo de la inexperiencia desde la que nosotros iniciábamos nuestra, nuestra trayectoria y que se tenía que desarrollar en el ámbito, en el ámbito local, lógicamente ¿no? eh, entendiendo el municipalismo como lo entendíamos nosotros, no como un fin en sí mismo sino como un medio para desarrollar esos proyectos políticos alcanzando siempre, eh, teniendo la idea de alcanzar mayores cotas por eso siempre nosotros eh, desde un principio hemos tenido en mente eh, pues eso, el crear redes, el unirnos con, con otros partidos, con colectivos, en llegar eh, a, a confluencias no solo en ámbito municipal, sino también en otros ámbitos como autonómicos, etcétera donde nos fuese, donde nos fuese posible, ¿no? En nuestro caso concreto, eh, queríamos dar respuesta a la situación que había en Santander, ¿no? Pues, y que sigue habiendo, por desgracia, con un ayuntamiento gobernando por la ultraderecha durante ya 80 años, una estructura absolutamente caciquil, una forma de funcionamiento que eh, a veces es cuasi mafiosa y hemos tenido ocasión de, de verlo, y bueno, pues que, que vivía de espaldas a la ciudadanía y que no respondía a sus demandas. Eh, queríamos estar presentes, por lo tanto, en esa institución que tanto daño eh, estaba causando impactos, incluso a conocidos nuestros, a vecinos nuestros, ¿no? y, que, y que estaba dejando abandonados pues, a personas que estaban sufriendo en aquel momento eh, los efectos más nocivos y más perjudiciales de la crisis. Entonces... Eh, la, nosotros llegamos al ayuntamiento con dos, con dos concejales y bueno, eh, nosotros vamos con una idea clara es decir, eh, y lo podemos decir con la siguiente frase Nosotros venimos a romper cosas <ríe> ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no venimos a tener una representatividad en el sistema, por así decirlo y a reflejar una cuota política o, o una parte de un espectro ideológico que hay en la sociedad sino que venimos a poner en cuestión todo aquello que vemos injusto del sistema en el ámbito local. Y son muchísimas cosas. Entonces, bueno, eso provoca pues, que, que nosotros, que somos acogidos, fíjate que, que puede sonar raro, eh, decirlo por parte del, incluso de gente del Partido Popular. Una actitud incluso que se puede calificar de paternalista. Recuerdo el día que Carmen Ruiz, la primera vez que me vio, después me ha puesto pingando me, dio, me plantó el beso. Digo, ¿esta qué, ¿qué hace esta? Y digo, esta señora? ¿Quién es? Vamos no, a ir a concejalita. De, ese es el trato. Bueno, pues como diciendo, bueno, viene esta gente aquí, no tenemos más remedio que acogerla, vamos a ver que se sientan cómodos y acogidos ¿no? por parte del sistema. Claro, eh, de ahí derivó rápidamente a una situación de agresividad más que notoria cuando nosotros empezamos a demostrar desde el principio que no habíamos ido a, a ser comparsas y que habíamos ido a hacer pues, una política eh, realmente de oposición, de fiscalización, pero además eh, una política de oposición que eh, venía acompañada de una parte propositiva a la que ellos no estaban acostumbrados. Eh, es... Eh, nuestro trabajo empieza a ser eh, notorio, empieza a llamar la atención desde un primer momento. Y no solamente despierta la agresividad del propio equipo de gobierno, sino que incluso la oposición nos empieza a reñir. O sea, nos, nos, los partidos que estaban en la oposición anteriormente, eh, digo oposición por llamarla de, de alguna manera, eh, nos empiezan a decir como que trabajamos mucho. Y como que prácticamente les dejamos en de evidencia, ¿no? sobre todo con la labor que habían estado ellos eh, desarrollando en los, últimos, en los últimos años, o prácticamente durante toda su trayectoria en el Ayuntamiento de Santa Fe. Eh, esa, esa actitud por nuestra, por nuestra parte pues, eh, pasa a, a desencadenar, como digo, una, una actitud agresiva por parte del, del equipo de gobierno que se traduce en. Constantes campañas, constantes campañas de, de difamación ¿no? eh, que cuentan con el apoyo de, la, de, de una parte de la prensa de esta ciudad que ya todos, que ya todos conocemos y que bueno, alcanza su máxima expresión en nuestra expulsión del, del, grupo, del grupo municipal. ¿no? Eh, nosotros, eh, evidentemente, el equipo de gobierno pues, eh, piensa que en aquella situación pues, nuestra labor de oposición se va a ver afectada o se va a ver eh, perjudicada, pero sin embargo conseguimos eh, de alguna manera reponernos y conseguimos dar la vuelta a, a la situación. Conseguimos que esa, eh, eso, esa acción por parte del Partido Popular tan perjudicial para nosotros, pues eh, conseguimos revertirla y paradójicamente pues, eh, nuestra, nuestras propias propuestas incluso... Eh, alcanzan una mayor difusión de la que habíamos tenido eh, anteriormente ¿no? Ahí sí quería yo hacer un, un pequeño apunte cuando surge todo ese conflicto ¿no? y, y Antonio acaba como concejal en los Sí que hay una de las cosas que cuando nosotros hemos estado hablando de, de que lo que veníamos a contar hoy aquí eh, queríamos hacer una pequeña distinción entre entre el Quién es Mantecón, ¿no? que es un poco lo que nosotros o vosotras más bien habéis conocido a través de los medios de comunicación y bueno toda la caña, los plenos y tal. Y, y yo sí quería decir quién es Antonio, ¿no? porque muchas veces se nos olvida que detrás de esos concejales, detrás de esas personas que están eh, trabajando, hay, hay gente pues bueno, que tiene sus familias, que tiene sus trabajos, como ha sido... El caso de Antonio que nunca lo, lo ha dejado, o sea, no, nosotras estamos en el mismo sitio que cuando llevamos trabajando en nuestras cosas. Eh, y sí que quería decir que, bueno, la, la postura fácil, lo, lo fácil para él habría sido, no Habría sido dejar el acta de concejal en aquel momento, cuando nos quedamos sin, sin ningún tipo de recursos, sin personal, sin, sin despacho, ¿no? Que era el concejal del, del portátil, como salía en el diario Montañés. Y, el, y bueno, bufón. el buzón, el buzón, teníamos un buzón al lado del bate y, y bueno, sí pues sí, que es mejor para recibir cosas municipales. Y entonces, bueno, eso habría sido lo fácil, que todos nos habríamos marchado a casa y el equipo que él tenía también, ¿no? Eh, renunciando un poco, claudicando ante esa campaña de difamación en la que se llevaron cosas es muy muy feas, ¿no? Y, y bueno, sí que quiero poner en valor que, que no lo hizo, que se quedó. Y nos quedamos todos, ¿no? o sea, aguantando un poco el chaparrón, multiplicando ese este trabajo por dos, para, como él decía, que estas propuestas llegasen a la ciudadanía, que supieran que, que habíamos venido para quedarnos y que no íbamos a rendirnos ante, ante esa campaña tan sucia en la Sí, es que muchas gracias por, <risa> por esta apuesta en valor. Eh, bueno, era evidentemente lo que tocaba cuando nos presentamos a a las elecciones sabíamos que está no, no con tanta agresividad, pero sabíamos que esta circunstancia se podía, se podía dar. Nosotros, eh, lo que, la lectura que sacamos en aquel, en aquel momento, era que, en realidad, eran los primeros signos de por qué nosotros consideramos que se tiene que estar en la institución. No, no entendíamos, aparte del, del ego y el orgullo que podía tener en este caso un máximo representante del Partido Popular como podía ser el alcalde de Santander, no entendíamos tanta agresividad, si no fuese porque realmente había un temor detrás, ¿no? eh, Y el temor no se basaba en que nosotros tuviésemos una actitud agresiva en la posición aunque la teníamos, es decir, nosotros entramos allí como elefante en cacharrería, diciendo hay que remover este avispero, aquí se tiene que notar que algo, se está, que algo está cambiando, ¿no? Sino porque venía acompañada, de como digo, de, de propuestas en ¿no? Es decir, yo pues, siempre y esas eran propuestas que tenían la posibilidad, y ellos lo vieron, de llegar a un amplio espectro de la ciudadanía, no solo los que se pudiesen ver representados por nuestra, por nuestra propia ideología, ¿no? eh, que siempre se estima que es, que es muy poco. Eh, yo suelo citar una anécdota que puede ser, eh, o un hecho puntual, que puede ser como anecdótico, valga la redundancia, pero que para mí fue significativo. Yo me acuerdo, a cuenta del tema del MUPAC, una charla, un encuentro que se hizo en el Ateneo de Santander, donde acudió el alcalde, porque el alcalde iba a explicar allí qué ideas tenía él para el MUPAC, etc. Y yo acudí también. ¿no? Y bueno, pues evidentemente en la Atenida de Santander, se, en aquella y en aquella reunión en concreto, pues no era muy propicia ¿no? la audiencia para, para un partido como nosotros. ¿no? Entonces, bueno, el alcalde expuso su, sus ideas y sus propuestas, entre la, el más absoluto silencio y la indiferencia de la concurrencia, y sin embargo, pues yo cuando intervine... Pues eh, nosotros, yo expresé la idea que teníamos nosotros respecto a ese, a ese tema en concreto, respecto al MUCAC, pero sobre todo eh, cómo había que abordar ese asunto, haciéndolo desde la perspectiva de cómo nosotros pensamos que tienen que abordarse todos los asuntos, o la mayoría de los asuntos de índole municipal, escuchando, siendo humilde, eh, fomentando la participación ciudadana, consultando a los expertos, no imponiendo. Eh, esa intervención fue ovacionada por la concurrencia. Y digamos que aquel gesto, el alcalde, no se lo tomó nada bien, ¿no? Aquello fue un indicio de que nosotros, desde nuestro, nuestras posiciones ideológicas, si teníamos altavoz y si teníamos la posibilidad de llegar a la ciudadanía, podíamos llegar a convencer ¿no? Y fue la nota que, con la que ellos tomaron en cuenta el hecho de que, eh, como digo, pues podíamos eh, cambiar el signo político de una ciudad como Santander si seguíamos teniendo espacio mediático y si seguíamos teniendo la oportunidad ...de llegar con ese mensaje a los, a los santanderinos. ¿no? Eh, evidentemente, bueno, pues la situación de conflictividad eh, siguió produciéndose... ...mientras eh, de la Serna estuvo, estuvo en el ayuntamiento de Santander... ...porque él tampoco podía vencer su ego... ...y tampoco podía vencer su necesidad de establecer un conflicto... ...con quien demostraba que no se doblegaba a sus presiones... ...a sus amenazas y a sus coacciones... Eh, Luego si tenemos la oportunidad podremos afrontarlo desde un punto de vista, la visión desde un punto de vista personal y, y veremos, pues bueno, pues podemos explicar qué cosas nos han intentado hacer a nivel personal. ¿no? Eh, de la Serna se va del Ayuntamiento con esa situación, yo ya estoy fuera del grupo municipal y ya, y ya digamos que se inicia la etapa de, de Gema Igual. ¿no? Gema Igual es una persona bastante menos inteligente que Íñigo de la Serna, pero la situación con nosotros la supo ver mejor ella. Ella eh, sí que fue consciente de que había una necesidad de silenciarnos y sí que puso en marcha ese, ese proceso. Se produce un apagón mediático, los, la mayoría de los medios, salvo los que están más cercanos a nosotros, dejan de, de transmitir nuestros comunicados, dejan de... incluso los tergiversan. Eh, aquí nunca han mandado un comunicado a Santander si puede, siempre era el concejal no ha escrito Antonio Manteco Nosotros mandábamos comunicados en nombre de un colectivo. ¿Por qué? Pues porque eso reforzaba el mensaje que siempre se daba en los plenos de que yo estaba solo. Yo era solo, yo era un loco, ¿no? que estaba por ahí sin ningún colectivo detrás que me, que me apoyase. ¿no? Sí, luego había cosas que eran muy divertidas, yo al ser la coordinadora, pues había comunicado y se mandaban con declaraciones mías, a mi nombre, lo que fuese, ¿no? De acciones que hacíamos. Y era muy divertido, porque, bueno, divertido entre comillas, sí, bueno. porque lo que Ahora. hacía cuando lo reproducían, era eh, eh, donde yo hablaba Susana Ruiz dice, ponía la Antonio. Entonces llegaba hasta tal punto el nivel de, de, de, de intentar silenciar el tema que es que me borraban a mí y se lo ponían a él. No, no, no, no, menos mal que estabas salvo porque si no... <risa> sí, no evidentemente. Esa, Pero, esa es una estrategia que bueno, en, en parte pues le sale bien. Pero bueno, nos habla bien a las claras de cuál es la, la actitud de los más media aquí en la, en la ciudad de Santander. ¿Y hasta qué punto? Sin nosotros pretenderlo tenemos una dependencia ¿no? de, de los medios de comunicación para transmitir nuestro mensaje. Esto nos habría gustado a nosotros eh, compensarlo con una mayor difusión entre los, pues, entre los movimientos sociales, eh, posibilidad de mantener muchas más reuniones con, con colectivos como las asociaciones de vecinos, aunque muchas están cooptadas, es decir, hay que buscar vías alternativas de transmitir nuestro proyecto político porque en cuanto eh, los medios de comunicación son, como digo, presionados para silenciarte, te quedas en silencio. ¿no? Y, esto tiene, y esto tiene un efecto, es una estrategia que ellos, que ellos utilizan. ¿no? Eh, sin embargo, en esta segunda etapa, eh, nosotros lo que sí experimentamos es un, o notamos es un proceso de mayor madurez política en cuanto a conocimiento de la, de la institución. Es una desgracia esto del apago mediático porque los debates, eh, aun siendo todavía en un tono incisivo, desde mi punto de vista, van cogiendo nivel. Es decir, nosotros ya no solamente somos ese grupo político que denunciamos eh, ...las políticas que llevan a cabo desde el Partido Popular... ...sino que planteamos alternativas y entramos a fondo... ...de cuestiones como la gestión económica, la gestión urbanística... Eh, ...temas de fiscalidad, eh, hacemos esos comunicados públicos... ...donde eh, ya queda evidente una falta absoluta de competencia... ...y una gran diligencia en la propia gestión del Ayuntamiento... Eh, ...que claro, el, el equipo de gobierno constantemente nos achaca... ...que lo que estamos poniendo en cuestión es la labor... ...de los, de los funcionarios del, del Ayuntamiento... ¿no? ...intentando escudarse en que son los funcionarios... ...quienes toman esas decisiones políticas y no ellos. ¿no? Y lo que vemos y en lo que profundizamos es un ayuntamiento que ya no solamente es que esté gestionado para fa eh, favorecer los intereses de una minoría en la ciudad, sino que está gestionado de una manera muy ineficaz y muy incompetente, bordeando e incluso incurriendo en la ilegalidad en muchas, en muchas ocasiones. Eso es lo que evidentemente pues, tienes que estar presente en los tribunales todo el día y en los juzgados para defender para esas ilegalidades. ¿no? Eh, nuestra labor se, se va produciendo... A ver, nosotros creemos que en una pequeña medida, al menos, ese descaro con el que nosotros hacemos oposición va, va teniendo su reflejo también en la sociedad. O sea, nosotros percibimos que cada vez hay más colectivos o grupos de vecinos que acuden al ayuntamiento y no van donde el equipo de gobierno a rogarles que les hagan tal o cual cosa o que les solucionen un problema, sino que van en la, a la oposición a denunciar que tienen un problema y que presionemos al equipo de gobierno. ¿no? Eh, se van produciendo eh, movilizaciones sociales como en Metrotour, las protestas por la peatonalización de la calle Cervantes, firmas eh, que se meten por cientos y por miles algo nunca visto en general anteriormente en el propio ayuntamiento respaldando propuestas vecinales, etcétera, etcétera, tenemos la sensación de que el hecho de que haya alguien que haga esa oposición tan agresiva y además sea público, anima a otros a tener esa actitud también reivindicativa en el ayuntamiento ¿no? eh, esta segunda etapa, bueno, pues eh, podríamos decir que termina con el tema del metro, ¿no? con el desarrollo de esa protesta y con la rectificación del propio equipo de gobierno. Y ya nos metemos en una tercera etapa que yo tengo que decir que para mí ha sido, habiendo pasado lo que ha pasado, eh, digamos la más dura. Eh, tenemos que reconocer que llegamos cansados a esa última etapa, llegamos agotados. Eh, les sale muy bien ¿no, el tema de la rectificación del Metrotux, creo que quizás mejor de lo que ellos pensaban, porque también la movilización social, en términos generales, no solamente con respecto a ese asunto, eh, decae. Y también de alguna manera, habiendo debatido, como habíamos debatido, habíamos metido ya muchas cuestiones en los plenos del Ayuntamiento, o llevadas a comisiones, prácticamente habíamos intentado desarrollar todo nuestro programa, no, cayamos, no podíamos caer en la reiteración. ¿no? Eh, también nos encontramos un poquito como, como, como que estamos en el fin de la legislatura en el tercer año entonces eh, lo que hacemos es pues, eh, centrarnos en la generación de, de alianzas con otros colectivos municipalistas, con la red municipalista estatal y sobre todo con el tema de la, de la confluencia ¿no? claro, al meternos en esa cuestión también pues, eh, todavía nos resta más tiempo para la labor institucional y sumado al apagón informativo que ya era bastante, bastante evidente pues, digamos que nuestra presencia se reduce mucho, pero seguimos ahí ¿no? Eh, nos seguimos igual de arrinconados en el ayuntamiento y la actitud agresiva e incisiva por nuestra parte sigue siendo la misma pero también eh, al reverso pues, por parte del equipo, del equipo de gobierno ¿no? eh, esta última etapa se caracteriza también por las muestras más evidentes de temor por parte del, del equipo de gobierno de, por parte del partido popular a un cambio de gobierno temor que se ve respaldado por encuestas por pues sondeos que ellos manejan y cambio de gobierno que depende de los resultados que nosotros saquemos. Por lo tanto, eh, nosotros también somos conscientes de que hemos llegado a un punto que quizás tampoco nos habíamos eh, fijado como objetivo a principio de legislatura. ¿no? Estamos ante la tesitura de la posibilidad de eh, formar parte de un gobierno de cambio en el Ayuntamiento de Santander sin que nosotros en tres o cuatro años nos hayamos movido ni un ápice de nuestros planteamientos políticos e ideológicos y eh, ante la situación de que realmente hay un temor evidente no solamente por parte del Partido Popular, sino por las élites eh, a nivel local que este partido representa en el ayuntamiento. Eso hace que busquemos una, un proyecto político más amplio eh, que de alguna manera también nos ayude a, a cubrir las carencias que nosotros como proyecto independiente, como solamente Santander si puede, tenemos eh, para a abordar la posibilidad de hacernos responsables de un área de gobierno, y sobre todo, o de uno o varios áreas de gobierno, y sobre todo en un ayuntamiento como es el de Santander, donde en, una en esa hipotética situación, o sea, nosotros vamos a tener que combatir con la realidad que nos dispondríamos a gestionar, con la oposición absolutamente brutal, me imagino, por desgracia no se ha dado, ¿no? y estamos hablando de un supuesto, del Partido Popular, y con un funcionariado en el ayuntamiento que obviamente no nos iba a facilitar en ninguna medida las cosas ¿no? y teníamos que crear una red de personas eh, competentes y preparadas bastante más amplia que la nuestra ¿no? de todas maneras la idea de la confluencia es algo que como he dicho al principio nosotros la manejábamos prácticamente desde, desde 2015, ¿no? ampliar nuestro espacio en la medida de lo posible eh desgracia, bueno, pues ese, ese proyecto, el de la confluencia, no ha conseguido el objetivo que, que nos fijamos. Podemos analizar posteriormente o hablar de las, de las causas que nos pueden haber llevado a ese fracaso, entre comillas, de obtener solamente un representante, pero sobre todo el fracaso mayor es no haber propiciado el cambio de gobierno, de gobierno municipal, que sí, tendría que haber sido en alianza con otras fuerzas políticas que están alejados de nuestros planteamientos pero bueno, ahí habríamos entrado en otro escenario donde bueno, las veces que nosotros nos lo hemos planteado, hemos llegado a la conclusión de que tampoco tendríamos necesidad de movernos de nuestros planteamientos y simplemente, bueno, pues son las otras fuerzas políticas las que habrían tenido que decidir si son nuestras políticas las que llevan adelante o son las políticas suyas con el apoyo en aquel caso de un PP en la oposición que quisieran llevar adelante, no, Ganamos en escenario distinto, pero nosotros desde luego no teníamos no teníamos esa, esa posibilidad eh, No sé si quieres apoyar algo porque yo aquí me, me lanzo eh, Y luego, bueno, eh, la, la perspectiva personal, pues bueno, eh, como os podéis imaginar ha sido bastante, bastante complicado eh, pero bueno, me, me gustaría si acaso luego, luego abordarla eh, Por dar respuesta y por ya terminar eh, mi, mi intervención si merece la pena estar en el ayuntamiento o si tenemos que seguir mi, mi opinión es que sí eh, y el objetivo nuestro en un ayuntamiento en una institución local no tiene que ser otro que alcanzar el poder sin duda es decir, yo considero un error eh, que una formación política de izquierdas como nosotros se presente a unas elecciones eh, con el ánimo de entrar en una institución para solamente, como decía antes, reflejar una cuota ¿no? una pequeña cuota, un pequeño porcentaje eh, de, un de un espectro ideológico que está implantado en la sociedad ¿no? eso creo que además legitima todo aquello negativo que nosotros eh, creemos que hay en el sistema eh, tenemos que estar en una institución, sí, tenemos que estar en una institución y tenemos, como digo, que intentar alcanzar el poder eh, mi percepción es que eh, el Partido Popular, el Partido Socialista, los partidos del sistema por así decirlo, están encantados con la idea de que nosotros renunciemos a esos espacios y ese llamado contrapoder, eh, que a veces se intenta crear simplemente desde la movilización social, si no va acompañado de una presencia institucional, ellos, salvo en el momentos puntuales como el 15M, donde se dan unas condiciones excepcionales y que les pilla con el pie cambiado, están acostumbrados a manejar y están acostumbrados a controlar. Eh, a veces con, con, digamos, con la colaboración un poco inocente de los propios movimientos sociales ¿no? e inconsciente. ¿No? Eh, pero fundamentalmente yo creo que hay que estar ahí y hay que optar a alcanzar el poder sin ningún tipo de miedo por una razón muy sencilla veamos los datos electorales al final estamos aquí hablando y nosotros hemos sacado un concejal y el PP ha sacado 11 más dos de Ciudadanos más luego podemos considerar que son partidos de su cuerda o cercanos, más cercanos a ellos que a nosotros o a los planteamientos que nosotros defendemos un partido como el Partido Regionalista ya no voy a... eso es eh, bueno pues vale, también y entonces nos vemos que estamos en franca minoría. Y entonces nos vemos que el discurso hegemónico lo han ganado ellos. Y lo han ganado desde hace muchos años. Y que nosotros llevamos, pues hemos estado haciendo una labor, muchos de nosotros, muy reconocible, muy meritoria, desde los movimientos sociales, pero no hemos llegado a la mayoría de la ciudadanía. ¿Por qué ellos han llegado? Pues por el uso que han hecho de las instituciones. Sencillamente, les preocupa mucho vetar nuestra presencia en las instituciones. Les preocupa mucho que nosotros tengamos el poder suficiente en las instituciones para hacer otras políticas, aunque no sean exactamente las que nosotros defendemos y nos veamos en determinados aspectos condicionados por las circunstancias. Les preocupa mucho, lo temen. Ellos han vendido desde las instituciones el relato, vetando nuestra presencia, la presencia de fuerzas como nosotros, de que no hay alternativa a gobernar como ellos lo hacen. Entonces, la gente les vota por la creencia de que no hay una alternativa. No porque crean en sus políticas. Más vale mal lo conocido que bueno por conocer. Si nosotros renunciamos a estar en estos espacios, les estamos facilitando el trabajo. Y luego yo creo que ese, esa aspiración, esas, esas fuerzas, ese poder de la izquierda en las instituciones y esa fuerza de los movimientos sociales o ese contrapoder, que también es poder, ¿no? es, contra, es un poder que se erige contra el poder establecido, un contrapoder, que se vaya trabajando desde la calle, desde los movimientos sociales, que tienen dinámicas distintas, y hay que reconocer que son dinámicas distintas, tienen que estar en contacto. Tienen que tener hilos comunicantes. Pero hay que saber eh, cuándo hay que diferenciar una, una acción de la otra. Tienen tiempos distintos, como digo, y tienen dinámicas diferentes. Si aprendemos eso, si aprendemos a controlar eso, eh, tenemos eh, muchas posibilidades de que en un plazo razonable... Pues po podamos poner en cuestión su poder que es hegemónico y prácticamente absoluto en estos momentos. ¿no? Y de desde luego creo que lo que hemos planteado mal, ya con esto acabo desde un primer de momento, son los plazos. Es decir, aquí esta gente, digamos, el neoliberalismo, por explicarlo de una manera muy sencilla, no, no se ha hecho hegemónico de la noche a la mañana. Ha tardado 30 o 40 años. ¿no? Nosotros no vamos a reconquistar ese espacio en cuatro. No vamos a saltar los cielos. No, tenemos que trabajar lentamente. Y si, y si acertamos a proyectar el plazo de tiempo que nosotros necesitamos para conseguir esos objetivos, pues no caeremos en los errores de las prisas y de los malos planteamientos y de las estrategias equivocadas que no nos llevan a ninguna parte. Yo creo que tenemos que seguir en los ayuntamientos. Y yo creo que tenemos que seguir acojonándoles, que es lo que hemos hecho durante cuatro años, con la idea de quitarles el poder. A, a retomar un poco donde la ha de Antonio, un poco lo que os comentaba al principio, ¿no? mi idea es hablar de esa otra parte que no se ve, que es la que, bueno, ya si no se le hace al concejal, que vamos a hablar de la organización, ¿no? de todo lo que hay detrás y, y bueno, un poco lo que hemos estado haciendo durante estos cuatro años en ese sentido. Cuando nosotros llegamos a la institución y metemos ahí los dos concejales, eh, se dan circunstancias curiosas, también divertidas un poco de, del hecho de, de no saber, ¿no? Cuando uno entra en una institución, eh, como puede ser un ayuntamiento más de, de una capital, nos encontramos con que no, no sabíamos hacer nada, ¿no? Todo lo teníamos que preguntar, no sabíamos casi cómo se trataba, qué papeles, qué era una comisión, qué teníamos que hacer, qué no teníamos que hacer, ¿no? Y sí que un poco el balance personal, quizás, de estos cuatro años haciendo todo eso es que nos hemos llevado muchas cosas también, ¿no? Hemos aprendido mucho, hemos visto demasiado, probablemente, ¿no? Que antes le hablábamos con Paco, hay una parte que sí se ve, ¿no? Que es de cara al público, que son esos plenos que en algunos casos han sido brutales y salvajes, ¿no? Los ataques que, que ha podido recibir Antonio, ¿no? Y esos debates tan encarnizados... Pero luego subyace muchísimo dentro de una institución, que es lo que también comentabas tú, ¿no? el hecho de pensar en un momento dado al poder eh, llegar a, a, un, a, un poder, ¿no? a un gobierno municipal, la experiencia, por ejemplo, de nuestras compañeras en, en Castro Verde, ¿no? de encontrarse dentro de un ayuntamiento en el cual tienes eh, a todo el funcionariado en contra, el, es muy difícil eh, permear una institución en la que lleva gobernando los mismos 40 años. ¿no? Pero bueno, se va tejiendo alianzas, vas aprendiendo, ¿no? Y durante estos cuatro años sí que... Algo que nos llevamos, ¿no? Es un poco el, el saber cómo funcionan las cosas desde... El... Eh, a nivel organización, eh, se nos ha pedido autocrítica. Mucha autocrítica. A todos los colectivos de izquierdas, a todos los colectivos municipalistas, a las plataformas que en 2015 tocaron el poder, muchas eran, cogieron ayuntamientos, otras no, han estado en que una, una muy buena labor de oposición en muchos sitios. Eh, y sí que es cierto que, bueno, que desde Santander se puede, muchas cosas que, que no hemos hecho bien, por supuesto, pero hay otras muchas más que no hemos podido hacer. Y eso sí que estoy de acuerdo con, con Paco cuando se habla de la participación. Nosotros podemos llenarnos la boca hablando de participación ciudadana y poner las mejores herramientas a disposición de la ciudadanía para que vengan a nuestras asambleas, para que participen, eh, pero lo que no podemos hacer es poner una pistola a la cabeza a la gente y que venga a participar en política. ¿no? Eso requiere una cultura de participación que, que se tiene que fomentar también desde las instituciones, que es fundamental. Evidentemente, un ayuntamiento como este, que lleva gobernando 40 años los mismos, más los otros 40 que, que está ahí en el Valle de los pedros, que lo queremos sacar, pues está, ha estado aquí. 80. No, no, 80, 80 pues no es, no es el mejor sitio para fomentar la participación ciudadana, muchísimo menos. ¿no? También, eh, si nos gustaría remarcar que así como, como nosotros tenemos que hacer autocrítica, y por supuesto que lo hacemos, hay que poner también en, un poco encima de la mesa que lo que está fuera de lo que son los colectivos políticos, no, colectivo así, también tiene que hacer autocrítica, y es fundamental que se haga, porque si no no vamos a poder avanzar hacia a esa toma de poder por parte de la ciudadanía eh, de aquí a X tiempo. ¿no? Yo sí que he echado en falta, salvo movilizaciones ciudadanas concretas, ¿no? podríamos hablar del Metodus. y no solamente aquí, sino en el resto del Estado, todo lo que podemos llamar movimientos sociales, han estado muy desaparecidos estos cuatro años. La participación esa que vivimos con el 15M, eh, yo creo que el hecho de pensar que una parte de esos eh, activistas sociales habían llegado a las instituciones, era suficiente. Pues no, no, nunca tiene que ser suficiente. El poder, yo no lo considero contrapoder, sino poder desde la calle, tiene que seguir estando ahí. Creo que la reflexión tiene que ser no solamente de los partidos políticos o agrupaciones municipalistas, sino que tiene que ser una reflexión colectiva realmente qué camino y qué es lo que queremos, qué queremos hacer, ¿no? Eh, como organización, bueno, eh, Antonio ha esbozado un poquito cómo definimos, cómo se decidió como colectivo entrar en, en el ayuntamiento eh, y por qué. Eh, También tendríamos que hablar un poco, quizás, que yo lo esbozo aquí y luego si queréis lo, lo seguimos, ¿no? ¿Qué es municipalismo? Eh? ¿Y por qué nos consideramos una agrupación municipalista? ¿Y qué tipo de políticas se hacen desde el municipalismo? El municipalismo no es. Eh, hacer una agrupación vecinal, por lo menos nosotras no lo vemos así, ¿no? para pedir que nos pongan tapas en las papeleras o que la ciudad está muy sucia y vamos a reivindicar eso. ¿no? El municipalismo es una forma de ser y de estar en política que es diferente a lo que se tiene en los partidos tradicionales. ¿no? Es una forma de ver esa participación, que era un poco lo que comentaba, de, esos, eh, de crear esos espacios dentro de los ayuntamientos, de gobiernos abiertos, de fomentar esa transparencia municipal hacia afuera, y es una forma de, de ver eh, cómo participamos también los que estamos en política ¿no? con esos códigos un poco éticos más estrictos de lo que se suelen en los partidos tradicionales con esos, eh, si queréis eh, los límites salariales la, los límites de mandatos una forma de ser, de estar un poquito diferente. Se habla de municipalismo pero el municipalismo no solo se ascribe a los temas municipales hay otras experiencias en otros países como puede ser Brasil, que esos esas experiencias y esas formas de ver la política han dado un salto sobre lo, lo supramunicipal y han llegado a tener representación también estatal, haciendo lo mismo exactamente que se hace desde los colectivos locales. ¿no? Y lo dejo un poquito ahí como, como reflexión. Hay un hecho puntual cuando Antonio ha hablado de su expulsión, y yo lo voy a enfocar desde parte de la organización. Habla de su expulsión a no escritos, ¿no? que antes he esbozado algo también. Eh, cuando sucede el tema de la excursión de Antonio, eh, una parte de nuestra organización se quiere. Y eso es algo que, que hay que poner encima de la mesa también. No porque la mayor parte del colectivo, una parte del colectivo se quede con esa otra parte, ¿no? que fue pues, esta, esta famosa concejala, que con el partido este mafioso que pues, salemos, ¿no? Sino porque eh, la gente no nos gustan los conflictos no nos gusta, eh, hubo gente que, que no le gustaba lo que estaba viendo y que preferían marcharse o dejar de participar antes de seguir peleando esa batalla que era un poco sucia, ¿no? De mantener un poco la honestidad del proyecto que teníamos, que es súper entendible, ¿no? O sea, la gente cree que la participación política es otra cosa y no le me apetecía meterse un poco en ese, en ese barro, en ese fango y hay una parte del colectivo pues, que se empieza a desmovilizar, si queremos decirlo así, y nos quedamos un poco, entre comillas, el núcleo duro, ¿no? la gente que, que sí que creemos en el proyecto. ¿Eso qué que hace? Hace que nosotras nos tengamos que ver volcadas en la institución, que esa es otra cosa que, que hemos visto en estos cuatro años, la institución es un, una maquinaria que, que te devora, que te come, por las prisas, por los tiempos, no están las instituciones adecuadas a la, a la vida, a la conciliación, a los cuidados, ¿no? Son, son espacios muy hostiles y están preparados para, para grandes partidos del sistema que tienen un montón de recursos a su, en su mano. Tienen un montón de asesores, tienen gente pagada, gente liberada en sus propios partidos, gente trabajando, cosa que nosotros no teníamos. Entonces, ¿sí? sí, aquí eh, quería hacer un inciso, porque antes hemos estado hablando con Paco de nuestros encuentros en... Eh, en el MAC 4 en el tres 3 pues muchos municipalistas y, y como muchas veces pues de, desde... o pues, gran parte de la gente que estaba allí pues se, se echaba... y bueno, no, no allí, en general eh, se suele decir que cuando un partido entra en la institución por ejemplo un ayuntamiento, enseguida deriva a formas de decisión eh, pues digamos jerárquicas, eh, se resiente la participación etcétera, etcétera, eso es cierto lo que pasa es que hay un componente de denuncia eh, responsabilizando en este caso a los que están haciendo o tienen esa presencia en la institución eh, eh, es, son las dinámicas institucionales las que no permiten eso o sea, es decir eh, realmente eh, cuando hay un grupo o un partido que dice que hace una asamblea para tomar tal decisión habría que ver el número porque igual es una asamblea de 6 o de 7 es el eh, lo más dinámico que puede ser. Nosotros podíamos tener un grupo de, de trabajo institucional que era capaz, bueno, podíamos, no teníamos, que era capaz de tomar una decisión rápida en un momento en el que había que tomarla porque tenías la documentación y tenías que votar mañana. Pero eso, evidentemente, no te permite desarrollar un proceso de participación para eh, que una asamblea más amplia tome una decisión respecto a ese tema. Es, son las dinámicas institucionales implantadas de esta manera, con muy cortos espacios de tiempo. Eh, las que, implantadas por los partidos del, del sistema, lógicamente, las que impiden eso. No es una voluntad de quien, de, quien lleva, de quien llega y De hecho, nosotros en el Ayuntamiento de Santander tratamos de cambiar esto, metimos propuestas, metimos mociones en el Pleno para ampliar los plazos eh, que había desde la puesta a nuestra disposición de la documentación o de la convocatoria de una comisión, hasta que esas comisiones o el Pleno se convocaba y nosotros podíamos tener, en vez de dos días para decidir, pues una semana o, o, o dos, evidentemente no lo, no lo tiraron porque eso facilitaba la participación y también facilitaba que de alguna manera esa información la pusiésemos a disposición de la ciudadanía aunque también está prohibido sacar la información de las comisiones ¿no? eh, eso es lo que hay que cambiar, lo que hay que tener es voluntad de cambiarlo, evidentemente pero cuando nos veamos, cuando veamos un, un partido que prometía una mayor participación funciona de esta manera que sepamos que son las dinámicas las que les arrastran y hay que tomar una decisión, lo que no puedes hacer es siempre abstenerte porque tú no has tenido tiempo de poner eso a disposición de la decisión de tu asamblea? ¿no? Eh, simplemente quería hacer este matiz. Esas son las dinámicas que hay que cambiar. ¿no? Sí, bueno, es un poco la forma de, de trabajo, como decía antes, de, lo, de, la propia, de la propia institución. Para que os hagáis una idea un poco de cómo se trabajaba en ese grupo institucional, es interesante también saberlo, eh, la información de las comisiones te puede llegar días antes, ¿no? Más o menos, y, sí. y bueno, son no exageros, o sea, si lo ponemos así en, encima de una mesa apilado, pues una cantidad de información absolutamente salvaje. Sí. Pero lo daban en papel. En papel. En 2019. También, en 2019, en que también eh, se metieron iniciativas para que eso llegase informatizado, no quisieron, eso se negaron a que llegase informatizado, bueno, ya no vamos a hablar de gas ecológico de papel, ¿no? Porque sería, pues, eso les da exactamente igual, ¿no? Pero, pero bueno, el hecho de coger, leer todo eso, sacar toda la información, trabajar entre todos los que estábamos en el grupo institucional, eh, plenos de 18, 18 mociones, que es, que es inabarcable ¿no? Como para tú coger y encima llevar todas esas decisiones a una asamblea. Entonces, bueno, intentábamos hacerlo de la manera más participativa posible, pero en los tiempos de la institución en, en Santander son esos que también se reflejan en muchísimos ayuntamientos. Se preparaban los plenos, aquí voy a hablar del amigo Antonio otra vez, eh, él, él es una persona muy exhaustiva además, no solamente preparábamos las mociones, sino que se preparaban lo que íbamos a decir, lo que iba a decir él, las réplicas, las contraréplicas, se buscaba una cantidad de información terrible, una vorágine. una vorágine, para que él tuviese luego esas intervenciones, y antes que la habéis visto en el pleno, y eso no solamente, porque él, porque él ha mejorado mucho, además, yo recuerdo también ¿no? el primer Antonio que entró en los plenos, no como le costaba, y el último Antonio no como orador y tal, pero claro, eso que se ve en ¿no? las intervenciones que hacen, que hacen trabajar, Llevan detrás un montón de trabajo suyo y de, y de las compañeras también para que tengan las mejores herramientas para poder defender la iniciativa. Si nosotras teníamos que estar dedicada a una parte de la organización a dar ese, esa cobertura, ¿no? ese apoyo al concejal, no podíamos estar haciendo otras cosas. No podíamos estar construyendo organización porque no nos da la vida, no tenemos vida para, para todo eso. ¿no? A pesar de eso, en 2015, como decía él, nosotros... Eh, como colectiva, entendimos que solas no podíamos, que como he dicho antes, el municipalismo no, no pueden ser empresas aislados, pequeñas islas, ¿no? que están en pequeños municipios haciendo políticas dispersas, sino que necesitábamos como, como proyecto, ¿no? como, como idea, que todo eso se fuese aunando y fuese cogiéndose de la mano para tener una voz que es elevase de lo municipal. Si nosotros no teníamos una, interlocuciones más arriba, si no éramos capaces de llegar a la ciudadanía, y no se puede desde los pequeños municipios, muchísimo menos, aquí estamos hablando de una capital, pero imaginaros desde de los pequeños pueblecitos con experiencias municipalistas, que también las hay, no, pero también las hay, ¿no? Entonces, la primera iniciativa que hicimos fue de ámbito regional, pues fue AMIC, la Agrupación la de Municipalistas Independientes de Cantabria. También pusimos mucho de, de nosotras, de esa organización, en crear ese, ese colectivo que ha agrupado, no sé, las seis propuestas así municipalistas, había algunas que no entraron, como esa CPT y tal, en, en el colectivo. Eh, bueno, reuniones, encuentros, intentos de hacer un poco una voz común y que ese proyecto llegase más arriba, pero volvemos a lo de antes, solas no podemos pasa, cada uno tenía unas dinámicas absolutamente devoradoras, como he comentado en, en los ayuntamientos y ese proyecto, bueno, pues ha quedado ahí un poco un poco durmiente desgraciadamente en 2019 muchas de esas iniciativas bueno, pues no han tenido no han tenido continuidad, sí que se han quedado las compañeras de, de Reino San Común que han vuelto a sacar representación y las de Si Se Puede dar, lo que también han vuelto a sacar representación, ¿no? que es lo que ha quedado y nosotras a pesar de eso pensamos que no solamente tenía que ser algo autonómico sino que teníamos que dar el salto un poquito más allá y hace dos años nos invitan las compañeras de por han en común a un encuentro municipalista allí y nos juntamos varias agrupaciones de, de locos municipalistas y locas municipalistas y se nos ocurre la hipótesis de que bueno, que por qué no vamos a hacer esto un poquito más grande, ¿no? ¿Por qué no vamos a crear una especie de confederación municipalista estatal eh, incidiendo un poco en esas redes de trabajo común? Porque realmente es absurdo que nosotras en Santander presentemos una moción sobre no sé, una empresa energética municipal y un compañero de Murcia tenga que volver a trabajar esa moción sobre una empresa energética municipal. Si yo la tengo hecha, ¿por qué no se la voy a dar? ¿no? Y unir un poquito todas esas fuerzas y esas sinergias. Esas ¿no? Y empezamos con el proyecto municipalista, de, de la Confederación Municipalista, ahora mismo estamos, creo que somos 16 candidaturas dentro de la de agrupación, la que tenemos un encuentro dentro de unos días en, en Cádiz, y, y bueno, pues también ese, ese trabajo, esa construcción que además nos hace viajar y tejer esas redes, también hace que nos vayamos vaciando, ¿no? lo que decía un poco Antonio llegamos al final ya con la lengua afuera absolutamente desesperados y con ganas de vacaciones. y además nos metemos en la confluencia que claro, volvemos a pensar que solas no podemos y que bueno que se estaban dando las condiciones políticas idóneas en Santander para, para que haya un cambio de gobierno municipal, la hipótesis que luego al final no, no ha sido tal, pero bueno en aquel momento todas pensamos que sí eh, la confluencia ha sido un proceso agotador agotador, por lo menos nosotras lo hemos, lo hemos vivido así eh, empezó hace más o menos ahora hace un año que eso es un poco lo que no, no se ha visto ¿no? todas esas reuniones que fuimos teniendo primero, eh, sondeos de, de bueno, a ver cómo, cómo nos íbamos conociendo reconociendo, porque ya nos conocíamos casi todas, e intentando tejer ese espacio común que era francamente complicado, porque bueno, ya sabemos que, que aunque se supone que estamos todos en el mismo aspecto ideológico, muchas veces las diferencias entre partidos son lo suficientemente importantes como para que no seamos capaces de sentarnos en la misma mesa. Ahora, ¿no? ¿Sí? eh, es cierto que el proceso final se lanza hace un año, pero de confluencia con, con las fuerzas políticas con las que, con la mayoría, salvo con una. Eh, con las que hemos ido eh, a esa confluencia, ya habíamos hablado antes. Eh, y cuando digo antes, digo evidentemente con Izquierda Unida durante toda la legislatura, sobre la necesidad de ir de unidos, y con Podemos, con máximos representantes de Podemos en su momento, eh, desde hace dos años, prácticamente. Entonces nosotros, y lo quiero decir porque... Nosotros hemos pensado siempre en la confluencia, y lo quiero decir porque esto eh, desacredita una imagen que se vendía o que se, o que se ponía de manifiesto de, o, sobre nosotros, ¿no? eh, pues, eh, que si sectarios, que si no sé qué, no sé cuánto. Nosotros siempre hemos tenido claro que tenemos que trabajar por un proyecto común y siempre hemos dejado claro eh, a, a las demás organizaciones también que nosotros estábamos predispuestos a trabajar. Es más... Eh, a, no sé si fue en las generales de 2016, donde, sí, sí, donde sí. yo mismo y, sí. otro compañero, eh, y los compañeros eh, nos reunimos con, con gente de, de las dos organizaciones, con Podemos de una manera más formal, con izquierda de una manera más informal, y les dijimos que nosotros queríamos colaborar a trabajar, no queríamos ir en ninguna candidatura ni nada, pero que sí estimaban que los municipalistas, nosotros en concreto y otros compañeros con los que nosotros pudiésemos hablar que podrían estar interesados eh, si consideraban que les podíamos ayudar para trabajar que además estábamos nosotros en un momento álgido sí, bastante importante y con bastante presencia mediática y tal que nos sumábamos al espacio que se crea ¿eh? pues, ¿no? No, ¿no? Pues entonces esto, Así es, pero, ¿eh? esto es una idea que nosotros por lo que siempre nosotros hemos apostado independientemente de de diferencias que pudiésemos haber tenido, etcétera, etcétera. Nosotros creemos en esto, nosotros creemos en esto, creemos que ese es el único camino. Y, y el aprendizaje tiene que ser colectivo, por nuestra parte y por parte de los demás. Tenemos que ir por ahí, lo creemos, a la ciencia cierta, firmemente. ¿No? Será más o menos difícil, ha sido difícil, tenemos que seguir. Será más o menos complicado, hay muchas diferencias, otras eh, cosas en las que no tenemos tantas diferencias, <risa> Más coincidencias, pero tenemos muy claro que tenemos que ir por ahí. De hecho sí que quería señalar una, una cosa que es paradójica. ¿no? Eh, la confluencia en Instantande ha funcionado. El proyecto se lanzó y llegó a las elecciones y en el ámbito autonómico no. Quizás sea porque había un pequeño reducto de galas haciendo de pegamento eso también quería poner un poco encima de la mesa ¿no? bueno y ahora qué? una vez que hemos llegado hasta aquí que nos hemos quedado un poquito descolgados de lo que sería la institución, por lo menos a nivel de, de representantes particulares de representantes particulares nuestros y, y tal ¿no? también un poco es lo que decía Paco ¿no? la pregunta si tenemos que seguir en la institución si no, si sí ¿Qué, ¿Qué caminos emprendemos ahora? ¿no? Yo creo que se, esa pregunta se tiene que abordar desde diferentes perspectivas. ¿no? Por un lado, lo que decía Antonio, que, que sí, nosotras por lo menos unas cuantas seguimos pensando que, que sí, que, que está en la institución y precisamente por lo que decía Antonio. ¿no? Lo que no podemos es vendernos ni comprar ese relato de que nosotras para esto nos servimos. De que nosotras no tenemos que estar ahí porque siempre se han hecho así las cosas y total que, que vamos a hacer cuatro chaladas ahí metidas y haciendo ruido, rompiendo cosas ¿no? eso, es, eso es regalarles como él decía también el relato a quien realmente quiere, quiere tenerlo es muy difícil que se pueda construir un relato de poder diferente si realmente no hay gente en la institución aunque solo sea para una cosa que sí que creo que ha servido esta legislatura para que las instituciones hable de cosas diferentes a las que se había hablado hasta ahora las instituciones se han llenado de, de palabras, como pueden ser, pues no sé, participación ciudadana, como decía antes, gobierno abierto, ¿no?, transparencia, ese tipo de, de cosas que antes nunca se habían oído en las instituciones, pues ahora de repente resulta que estaban llenando los plenos, ¿no? Las denuncias de las malas praxis en las instituciones, también resulta que es que antes no se hablaba y ahora sí, ¿no? En el Ayuntamiento de Santander hemos tenido una oposición que durante 20 años han estado a la sopa boba y resulta que de repente el PSOE se convierte en una parte del tripartito radical de la izquierda de Santander, ¿no? Como decía tu amigo de la Semana. Entonces, claro, ¿eso por qué es? Pues porque a lo mejor había gente ahí que estaba rompiendo ese relato hegemónico que aquí en esta ciudad ha habido durante 40 años, ¿no? Y en otras también. Entonces, sí creemos que tenemos que estar en las instituciones y sí creemos que esa pelea la tenemos que seguir dando, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿No? Pues tejiendo esos proyectos, esos proyectos comunes. No podemos quedarnos ahora en, en esa pelea a navajazos, que creo que comentaba una vez, echándonos las culpas las unas a las otras, de quién lo ha hecho mal, de quién tiene más responsabilidad en los procesos de confluencia, de por qué las agrupaciones municipalistas han fracasado, no han fracasado, de por qué hemos hecho las cosas mal. Yo creo que es un momento más de juntar cabeza, o sea, de, que esa, de que esa depresión no nos lleve al abandono de las luchas, sino justamente lo contrario, ¿no? de repensar un poco cómo, cómo tenemos que hacer las cosas. Antonio decía que teníamos tiempo. A mí me gusta poner un poco en perspectiva la lucha feminista. ¿no? ¿Cuántos años, siglos, llevamos las mujeres luchando, no solo en este país, en ¿no? la sociedad en general, por nuestros derechos? Muchos. ¿Y qué pasa? Nosotros hemos estado cuatro años en la institución, hemos puesto encima de la mesa una forma de hacer las cosas y como se nos ha roto el juguete, pues nos marchamos a casa. a mí me parece una falta de responsabilidad y una falta de madurez tremenda. Entonces, si realmente queremos cambiar las cosas, vamos a fijarnos en esas, en esas luchas que llevan muchos años encima de la mesa, que llevan muchos años, mucha gente dejándose mucho, mucha vida para, para conseguir cambiar las cosas, en lugar de pensar, bueno, pues ahora a ver qué hacemos, ahora nos vamos a casa, ahora... Vamos a pensar en, en construir otro juguete diferente que, que nos lleve el topo a tomar ese, ese poder. ¿no? Eh, en lo personal, pues. pues eso, hay que una anterior, yo ¿no? creo que sí, ¿no? Que, que la gente nos pregunte, que ya es hora, ¿no? Sí, yo que creo que ya, Que ya vale la chapa. Sí. <ríe> sí. Por favor. Y yo, bueno, que abrimos. Abrimos turno. Turno para. para Me bueno. <risa> sí, gustaría deciros que bueno, que yo creo que habéis detectado la clave que es la resistencia. que son resistentes y agradeceros la resistencia, eso vaya por delante. Y que yo no creo que, que los partidos de derechas tengan ningún proyecto, nunca lo tuvieron. Hay un proyecto dijeron, es la primera vez, el proyecto está aquí, pasa que es a largo plazo. Esa es la maleta porque ellos no tienen un proyecto, ellos utilizan unas políticas de aprovechate es decir, de acorto, corto plazista, esto siempre fue así. Y la parte más fea de, como, como has nombrado Fernando, la parte más fea es que este proyecto es a largo plazo, empieza en la faena. con lo cual las cosas más se queman, pero tiene que ser el proyecto y resistir, que, que agradecerles muchísimo el trabajo, me creo que es fundamental. O sea que ni nada de fustigarse, sino es la palabra de resistir. Sí, no sé si alguien quiere decir algo. ¿Cómo, cómo lo hacemos? Después, la gente ¿no? habla, y pregunta sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, yo creo que es. Dos o tres intervenciones primero y así después sí. podéis responder un poco o comentar, porque bueno, siempre no siempre se dan preguntas, no claro. te como comentarios. No, bueno, yo coincido plenamente. Lo primero es que eh, agradeceros el trabajo y no solo el trabajo, es que estéis aquí. Porque con todo, digamos, lo que se ha hecho y el resultado tan extraño que, que ha habido, la verdad es que. Eh, eh, Supongo que a veces se pierde un poco la racionalidad, ¿no? Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, está claro que hay, hay, para mí hay dos cosas de fondo que son las que digamos, hay que mirar para, los, para las próximas elecciones que ya hemos empezado. <risa> digamos, digo, cuatro años se pasado Una, está claro que en Santander hay un porcentaje de gente, que se ha creado una mentalidad en estos 40 últimos años que es muy difícil eh, cambiar, digamos así. Eh, necesitan, algo necesitan eh, para que, digamos, eh, sean por lo menos más objetivos. Porque no se entiende que incluso gente de los barrios, que por cierto, sí se ha notado bastante en vuestra intervención en, en el ayuntamiento, porque nunca se habló tanto de los barrios como estos últimos años, por lo, y menos aún, los, lo, digamos, el último año. El último año, la alcaldesa Doña Gema, eh, eh, a, a visitarles, a hacerles, a decir que les quería mucho y estas cosas. ¿no? Y quiero decir que se ha habido cosas, se ha habido cosas que antes no sucedían y ahora sí sucede. El problema es que se adueñen del, del relato, del relato en el sentido de que eh, una cosa es que vayas a ver que, eh, digamos, a ver a la gente, a ver qué tal está y estas cosas, y otra es que quiera resolver los problemas importantes que tiene, que no es precisamente a veces pintar la calle, porque tienes que arreglar las aceras, alcanzarillado y otras cosas. ¿no? Bueno, dicho, eh, total, que hay una mentalidad en Santander mmm, creada... Mmm, tiene sus explicaciones, bajo mi punto de vista, ¿no? pero bueno... Con, eh, y solo, solo se puede acceder a ella a través, digamos, de espacios como este o, y otros que se genere un poco una libertad mental que te de, de, de, de dé pie digamos así, a, a ser un poco más objetivo a la hora de votar, y eso por uno, pero por otro, a esa gente es que está muy bien alimentada, tenemos unos medios, eh, eh, en concreto, un, unos periódicos que trabajan a la perfección, ya no sé si es porque les presionan o porque les gusta, pero lo hacen, ¿eh? Eh, quiere decir que se, juntas esos dos parámetros, gente que lleva 40 años, digamos, de una determinada... En mentalidad, precisamente ha dicho una cosa, Susana, que yo creo que compartimos mucha gente: no queremos ríos, no queremos problemas. Entera. Entonces, por, por los mismos, de hecho, lo que, con las chapuzas que han hecho y con lo que se ha puesto en evidencia y que tengan los, los votos que han tenido, es que es demoledor, es que es demoledor, no solo eso, sino que además, una cosa que siempre se ha comentado desde digamos, desde nuestros ámbitos, es decir, joder, es, que, es que no somos capaces de crear una confluencia. Bueno, pues ahí la tení, estaba la confluencia, perfecta, ¿sabes? ¿Y, ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues pues nada, yo simplemente quería apuntar esos, esas dos cosas, esas perspectivas y qué habláis al respecto, si tenéis así alguna discrepancia o, o observación. Eh, bueno, sí, sí. Y otra Bueno, yo la verdad es que agradezco mucho el el trabajo que habéis, que habéis llevado a cabo durante cuatro años es un trabajo que yo imaginaba que, que había sido muy duro, eh, porque bueno, porque se ha hecho con pocos recursos, muy en solitario y la verdad es que me parece que, que Antonio lo ha hecho, bueno lo habéis hecho, porque ha sido un grupo aunque sea pequeño es todavía más en el editorio, lo habéis hecho un grupo y, y que realmente ha tenido presencia en muchísimos sitios y, y que ha sido muy, muy valiente, ¿no? Así que, mi profundo agradecimiento por ese trabajo y esa actitud. Eh, yo tengo un par de preguntitas. Eh, habéis comentado, habéis hecho, eh, con cierta insistencia habéis comentado que vuestra idea de que, de que no era posible hacerlo solos, ¿no? Que dada la, bueno, pues, la complejidad del trabajo y, y cómo están amarradas las cosas, pues hacerlo solo era muy complicado y de ahí, pues, esas, esas eh, relaciones que habéis mantenido con otras iniciativas municipalistas y, por otro lado, eh, animaros a hacer la confluencia aquí en Santander. Um, yo me he preguntado varias veces eh, qué ha llevado a Santander, si puede, a hacer confluencia con eh, Izquierda Unida, Podemos y, y ECO. Um, tras los resultados electorales, um, no sé cuál es vuestro análisis, um, cuando se ha pasado de tres concejales sin confluencias a uno con confluencias. Es verdad que, eh, que a ver, no, no, no había misma situación histórica ni muchísimo menos, pero bueno, que, ¿cómo habéis visto vosotros ese, ese resultado ¿no? para, para Santander si puede? Y, y otra pregunta por la que tengo curiosidad es, ¿se ha hecho un trabajo conjunto, coordinado y fluido entre, entre Santander si ¿sí puede, entre vosotros eh, y el concejal de Izquierda Unida durante la legislatura pasada. Yo diría que contesten, porque bien que contesten y después la siguiente de esto. No. Eh, eh. Bueno, a ver. Eh, cosas, tú, eh, voy a empezar por lo último. Eh, el tema de que... Vamos a ver, nosotros siempre hemos apostado por crecer un proyecto. Eh, y evidentemente nosotros creemos que... Bueno, lo hemos explicado antes. ¿no? Eh, tanto en el ámbito en el que trabajábamos, como las fuerzas que estábamos eh, trabajando en esos diferentes ánimo, eh, ámbitos, y que defendíamos un proyecto político similar, pues, aglutinarlo en una, en una misma iniciativa. Eh, y aquí hablamos de proyectos políticos. Y, si, y lo quiero dejar claro. Es decir, si nosotros tenemos que entrar a valorar quién está en cada sitio para llegar a un acuerdo, no solamente en política, sino en cualquier sitio, ¿no? el que sea, es que yo viviría en una cueva. O sea, viviría en una cueva sin relacionarme con absolutamente con absolutamente nadie, ¿no? porque en todos los sitios hay alguien pues con el, que no, con el que no puedes. Valoramos proyectos políticos. Y luego en el ámbito institucional, porque estamos en el ámbito institucional donde evidentemente hay unas aritméticas que hay que tener en cuenta, no tenerlas en cuenta es no saber dónde está espinado Estamos en el ámbito institucional, eh, allí se está con votos, evidentemente a la hora de la verdad, que son las elecciones, y hay una aritmética. Y la aritmética nos, nos decía que probablemente separados desaparecíamos todos. Los resultados nos dan la razón. La aritmética nos ha sacado a la izquierda del Parlamento de Cantabria y esa misma aritmética nos ha mantenido, aunque con menos representación, en el Ayuntamiento de Santander. Así que, eh, como confluencia en el primer objetivo, que era tener mayor presencia en el Ayuntamiento de Santander y un cambio de gobierno, ese era nuestro objetivo, hemos fracasado en ese primer objetivo. Pero este es un proyecto a largo plazo. Tiene que ser un proyecto a largo plazo. ¿No? Porque la realidad y la historia nos demuestra que, yendo separados, bueno, pues podemos aspirar a un pequeño espacio de representatividad, pero poco más. Y luego el trabajo día a día, no solamente en la institución, sino la labor política que puedes desarrollar en la calle, y que es necesario desarrollar en la calle, no se puede eh, desarrollar yendo cada uno por su lado de manera descoordinada, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que nos ha llevado a, a generar un proceso de confluencia, pero eso también lo que, lo que nos ha llevado a, unir, a intentar unir a los diferentes grupos municipalistas. Eso es lo que nos ha llevado también a intentar crear una red municipalista estatal, porque también trabajando desde el Ayuntamiento, y esto es también a veces una ceguera que se da desde mucha gente que está trabajando en los grupos municipalistas, nos vemos con la situación de que gran parte de las competencias eh, que afectan a las políticas municipales no están en el propio Ayuntamiento. Entonces, tú tienes que dar el salto con un proyecto político que actúe en diputaciones donde las haya, que actúe en parlamentos autonómicos y que actúe también en el, en el Congreso de los Diputados. Porque las políticas que se desarrollan allí nos afectan a los municipios. El municipalismo no como un fin, sino como un medio, como un medio para hacer política en beneficio de la ciudadanía y además desde posiciones de la máxima cercanía posible. ¿no? eso es lo que nos ha llevado a generar el proyecto de confluencia, que no es solamente una coalición con cuatro fuerzas políticas la confluencia estaba pensada para que se sumasen personas independientes para que se sumasen eh, movimientos sociales, para que se sumasen colectivos, etcétera, etcétera si ese era su deseo y evidentemente eh, nosotros hemos tratado, y hablo como Santander si puede de poner todas esas herramientas ¿no? ponerlas en marcha en la confluencia, para que ese acercamiento se produjese Luego ya, si los colectivos o los movimientos sociales no han tenido esa voluntad o no han querido, respetamos esa decisión. Pero nosotros teníamos que poner las herramientas. Eh, y hemos trabajado con ese objetivo. Yo no sé si todo el mundo iba en esa dirección y si todo el mundo trabajaba con la misma intensidad en esa dirección. No lo sé y no entro a valorarlo. A mí me habría gustado que los plazos fuesen distintos, a mí me habría gustado que las cosas se hubiesen hecho antes, se hubiesen hecho más rápido, que hubiese habido más tiempo para trabajar con los colectivos, para visitar los barrios, etcétera, etcétera. Es decir, la confluencia está lejos de ser el modelo de confluencia que nosotros, Santander, si puede, defendemos. Por eso queremos seguir trabajando en él. Y todos tenemos que entender que tenemos que olvidar las lógicas de partido que tenemos asumidas, o que muchos tienen asumidas, eh, a través de su trayectoria histórica, que respetamos pero que la gente ya no las reconoce, no confía en ellas, y por lo tanto hay que ir a otra, a otra cosa. El trabajo con Saro en el ayuntamiento, yo tengo una buena relación, he tenido una buena relación con Saro, pero es verdad que hemos trabajado independientemente. Vaya, es decir, eh, hemos hecho pocas propuestas conjuntas, sí que hemos tenido una coincidencia de voto y de postura en muchas cuestiones, pero eso sí, desde un discurso en el tono y en el fondo muy distinto, cada uno es como es, y ahí hay notables diferencias. Yo respeto su forma de ver la política, él eh, tiene que respetar la mía, y tenemos perfiles distintos que yo en muchos momentos he considerado que eran compatibles en un mismo proyecto. Oye, Tienes perfiles diferentes, coño, pues bien, ¿no? Puedes atraer o puedes llegar a diferentes tipos de personas, ¿no? Que pueden ver la política, aun pensando como tú, de maneras muy diferentes. Bueno, eh, tenemos que seguir trabajando en ello. Como he dicho, nosotros no vamos a rechazar un acuerdo dependiendo quién está, y ya que nos metemos en harina, por cierto. Quiero decir que hay quien, hablando de mí, sin nombrarme, ha dicho que, que yo tenía reticencias, yo personalmente, a llegar a acuerdos con Podemos si lo dirigía un determinado grupo de personas. En las primeras conversaciones con Podemos Santander, esas personas estaban ahí. Por lo tanto, las personas nunca han sido un problema para nosotros. El interés de la ciudadanía y el proyecto político que pudiesen defender. Y si se ajustaban a un código ético y lo cumplían en un mismo proyecto con nosotros, máxima aceptación, independientemente de lo que hubiese pasado anteriormente. Y si no lo cumplían, a la puta madre. Pero, nada de sectarismo, nada. Y bueno, sí, eh, no, eh, no, antes respondo eh, eh, y luego ya... Pongo. Sí, eh, bueno lo que comentabas también un poco para responderte, ¿no? eh, el tema de la confluencia y, y los resultados, que antes tuvimos, tuvimos tres y ahora solo tenemos uno, ¿no? Eh, bueno, a lo mejor en lugar de considerarlo un fracaso hay que darle la vuelta. Mm, si echamos un vistazo en la perspectiva que tenemos en la mayor parte de los ayuntamientos de este país, ¿dónde estamos? O dónde estamos, fuera. Aquí hemos logrado resistir. Lo digo por, bueno, o sea, el contacto que tenemos con los municipalistas en, de casi todo el Estado están prácticamente todos fuera. Todos o sea, fuera, menos estamos Jerez. Estamos hablando de... Menos Jerez. Menos, menos Jerez. Jerez tenía seis concejales y ha pasado a tener uno. Estamos hablando de agrupaciones que podían tener cinco o seis concejales en la institución, que lo han hecho muy bien y que se han quedado fuera. Aquí hemos logrado resistir con un concejal. Evidentemente no es lo que queríamos ni lo que deseábamos cuando se pone en marcha el, el proyecto, ¿no? Pero bueno, por lo menos hemos conseguido aguantar. Probablemente si habríamos sido separadas estaríamos, como dice Antonio, todos fuera de la institución. Y eh, no estar, o sea, que él no esté, no significa que no estemos. ¿no? Porque se están eh, poniendo ya las herramientas para trabajar esa confluencia en que solo tengamos ese, ese representante. Uy, nosotros habíamos estado encantados de que seguido, de que habría seguido Antonio ahí sufriendo otros cuatro años, otros sí, no, cuatro años. Pues, yo ah, no sé, sí, no ¿eh? ya le ves está muy bien, de vacaciones, está estupendo, está como decía Paco Moreno, ya duerme bien, yo lo mismo y tal, estamos mucho más descargados. os acostumbréis, no ¿eh? os acostumbréis. Eh, no, no, no, no, sabemos que es un periodo cort, cortito de tiempo, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que, que muchas veces nos estamos, lo que hablaba antes de la autocrítica, nos estamos fustigando continuamente con que, con que todo ha sido un fracaso, por supuesto que se podría haber hecho, no se podría haber hecho, se tendría que haber hecho mucho mejor que eso. Lo hemos peleado, por eso he dicho que ha sido, ha sido complicado, ha sido complejo, había que casar las necesidades y, y las propuestas de, de cuatro organizaciones, también nosotras hemos entendido muchas veces que que el diálogo con nosotras a veces es complejo, porque tenemos formas de participación políticas muy diferentes y nosotras sí nos hemos sentido muchas veces que no nos entendían, ¿no? Vamos, o sea, no, no, si y queremos unas primarias abiertas, ¿no? Y que vaya quien quiera y que todo el mundo participe y tal. Claro, a lo mejor algunos pensaban que a lo mejor había una estrategia política, bueno, ya ves que es el tercero, que había una estrategia detrás de eso, pues no. Que ya sabíamos que nos arriesgábamos a quedar fuera pero sea, nosotros pensábamos que eso tenía que ser así ¿no? entonces sí que hay veces que nosotras nos hemos sentido a lo mejor muchas veces que como que no nos entendían ¿no? cuando realmente queríamos poner o quizás hemos pecado de, de inocentes ¿no? también al, al hacer ciertas cosas de cierta, de cierta manera pero bueno esto es un proceso largo como decía antes y hay que seguir caminando y veremos los frutos que va a dar de momento acabamos de de aterrizar, la legislatura va a aterrizar. Y cuando decía Arturo, también lo de los vecinos no y el por qué y no se cambian las cosas y por qué con todos los desmanes que hay la gente no, no ha, ha seguido votando, eh, le voy a hacer un guiño a de lo que hemos Oficialos. dicho antes. ¿no? Eh, es que muchas veces se nos olvida a quién no estamos hablando. Muchas veces nos refugiamos en esa dialéctica, en esos reductos ideológicos de la izquierda, con esas eh, grandes soflamas eh, y no nos entiende nadie. Solo nos hablamos a nosotras mismas, que estamos aquí sentadas, utilizamos además unos palabras, muchas veces, que la gente ni entiende, ni quiere entender, ni tiene por qué entender. ¿no? Entonces, nos refugiamos en ese micro relato super minoritario ¿no? de, de posiciones ideológicas, cuando Realmente la calle necesita otras cosas. Necesita gente que le hable de lo que es su día a día, de su necesidad. Y sí que creo que es necesario que se rompa esa, se rompa esa dinámica y que, que realmente estemos más en la calle. Más en la calle para que esos vecinos y esas vecinas, que sí que tenían esas demandas, cuando llega la hora de votar, no digan, bueno, ¿y, y a quién votamos? Pues estos rojos comunistas, no, no. O que, mira, esta gente sigue hablando de lo mismo, ¿no? Pues no, pues esa gente que está ahí es la que realmente va a poner las políticas para que a ti te cambien las cosas. Quería también hacer una mención a lo que decía, decía Arturo, que bueno, le, la, los datos ¿no? demuestran que evidentemente nosotros podíamos haber hecho las cosas las cosas mejor, que se pueden hacer mejor, pero demuestran que la caída ha sido global, incluso en otros sitios les ha ido, les ha ido peor. ¿no? Por lo tanto, pues, aparte de cosas que se han escuchado, que de verdad yo, o sea, Creo que, que hay que analizar las cosas en más profundidad porque además eh, se oye en medios de comunicación en sitios importantes. ¿no? El problema ha sido la campaña. la campaña. La campaña podía haber sido mejor. A nosotros nos habría gustado otro tipo, otro tipo de campaña. Santander sí puede, perspectiva de Santander sí puede. ¿no? Pero la campaña no determina este resultado. La campaña son 15 días y nosotros hacemos política cuatro años. ¿no? Y lo que ha pasado en otros sitios eh, deja claro que eso no ha sido el fallo. Eh, tenemos que tener en cuenta, como he dicho antes, que eh, el discurso hegemónico es el suyo a nivel político. ¿no? Y tenemos que tener en cuenta el grado de mercantilización de la política. Hablamos de movimientos sociales, hablamos de colectivos, hablamos de movilización ciudadana, pero tenemos que saber que todos esos movimientos y, y el voto de la gente y la posición política de la gente responde también a ese concepto mercantilista de la política que tiene asumida porque ellos han manejado el relato durante, durante 40 años, ¿no? Entonces, cuando nosotros planteamos un proyecto para Santander como el que planteamos, eh, con un programa que recoge realmente todas las necesidades de Santander, pero que sin embargo es bastante difícil vender, ¿no? Vender incluso nuestras propuestas, sin llegar a la ciudadanía a través de una explicación extensa de por qué estamos proponiendo lo que estamos proponiendo, que cuando la damos y cuando hemos tenido oportunidad de darla, se entiende, es más llegan a apoyar decisiones como por ejemplo que nosotros no votemos a favor de los asfaltados ¿no? o que nosotros no votemos a favor de la construcción de nuevas viviendas de protección oficial que en teoría pueden gustar al ciudadano y que cuando les explicas por qué tienes esas posiciones ah, pues sí, sí, sí pero claro, eso no es una campaña de marketing ¿no? eso lleva un tiempo y nosotros pues, pues nos hemos visto limitados en eso entonces, competir nuestro programa electoral o nuestra campaña ¿no? y las propuestas que nosotros defendemos con lo típico. Y además ellos lo hacen muy bien. Y además tienen los medios de comunicación. Para... El toro de Okuda. Vamos, no me jodas. O sea, la gente ha votado al toro de Okuda en el paseo ah, marítimo. Vamos a ver, vamos, a, vamos a, a analizar y vamos a hacer una encuesta. Oigo usted, ¿usted prefiere un toro de Okuda en el paseo marítimo o prefiere un parque municipal de vivienda en régimen de alquiler social? ¿No? ¿Qué te van a decir? Vamos, el toro ¿Qué de, de van Cuda, a esas ¿No? Entonces, el grado de mercantilización de la política, y eso se revierte con tiempo, y también tenemos que estar acostumbrados a estar en institución y tener que estar allí para manejar ese discurso que nos favorece a nosotros en la medida de nuestras posibilidades, aún siendo un pepito grillo o teniendo un altavoz mayor, etcétera, etcétera, con tiempo. Eso nos ha influenciado a nosotros negativamente. La cita electoral de las generales un mes antes no está puesta al azar. Eso es para ese discurso y esa forma de hacer política de cara a la galería, esa mercantilización de la política que nos lo todavía más amarrado que tenga una influencia en las elecciones municipales, evidentemente, y que una cosa vaya a la otra. Y ahí que nos ha faltado a nosotros, a los grupos municipalistas, pues aparte de que el contexto nos perjudica y hay que cambiarlo con tiempo y con trabajo, el hecho de no tener proyectos propios en otros ámbitos nos perjudica. El hecho de, aquí, de que aquí en Cantabria hayamos ido en confluencia en, en un ámbito municipal y no se haya ido en una confluencia en un ámbito autonómico nos perjudica. Eso está claro y eso es lo que tenemos, eso es lo que, tenemos que aprender. Y cuando había reticencias, y ya acabo, por ejemplo, en la red municipalista estatal, respecto a eso, tres semanas antes de las elecciones, había reticencias a que eh, los municipalistas tuviésemos que estar en proyectos autonómicos. La hostia ha sido de tal magnitud, que ahora mismo todo el mundo dice, hostia, igual en Santander tenía razón. Igual lo que nos ha pasado es que nosotros no teníamos presencia en las autonomías, y nos hemos quedado fuera. Que nos identifique con otra cosa, a todas nos han identificado con Unidas Podemos y ha sido así. De hecho, eh, las anécdotas en, en los colegios electorales eran muy divertidas. Bueno, en vez de uh, Unidas por Santander, bueno, a Unidas Podemos y es que lo, lo iban apuntando. O sea, no, no había una separación, no, no se entendía que eran cosas distintas. Quizás el proyecto Néstor no ha habido tiempo de, también de lanzarlo con la suficiente potencia como para que se se separaran las cosas, pero ha sido así, entonces, si el referente con el que la gente te asimila, que es Unidas Podemos, se la opción, pues tú te lo también. es también, nosotros también lo, en ese aspecto lo tenemos claro, si no tenemos un referente, que es lo que nos estamos diciendo, si lo ves en bucle todo el tiempo, si no tenemos referentes más arriba que sean capaces de transmitir esas políticas que se hacen abajo, y el que está más arriba con el que te juntan, aunque no, no seas tú, pues... Si claro. una última ronda sí. para sí. que Lidia. Te... Ah, sí, bueno, Tú también sí. he pedido la Yo quería subrayar algunas cosas de las que se han comentado ¿no? sobre el tema de la confluencia. Eh, la confluencia, a ver, eh, si analizamos, como bien han dicho, ha sido, y la si lo hemos analizado nosotros eh, desde Podemos, ha sido un fracaso porque no conseguimos el objetivo que pensábamos que era muy fácil de conseguir, dadas las condiciones que se habían dado y que llevábamos hablando mucho tiempo. Pero bueno, luego sobre la confluencia sí, eh, sí que es verdad que, que, bueno, ha costado, ha costado mucho, eh, que ha habido muchas más cosas, conversaciones ya desde hace más de un año, de las que nunca han sido visibles nada, ¿no? Y que sí que ha venido trabajándose eh, durante tiempo, pero a la, digamos del trabajo efectivo, de hacer una confluencia, de trabajar una confluencia verdad, sí que igual empezamos igual un poquito tarde, nos costó, y lo que hay que tener en cuenta es que eh, somos cuatro fuerzas políticas muy distintas, o sea, no a nivel ideológico, pero sí en formas de trabajar. Y, y eso se ha visto y ha quedado muy patente todo el rato, y eran cosas que teníamos que constantemente con llegar a acuerdos y todo eso. Yo creo que ahora nos hemos conseguido unir, tenemos un representante, y el trabajo verdadero empieza ahora, de cara a cuatro años y durante todo este tiempo. Yo creo que ahora sí que tenemos más capacidad de, ya que nos hemos pasado toda esta fase de conocernos, que nos ha llevado mucho tiempo, de, pues de, de conocernos de verdad y llegar hasta aquí no es baladí, yo creo. ¿Por qué? Porque desde el primer momento que ya se anunció de alguna forma que eh, nos estábamos en, en conversaciones y que el objetivo era el que era, yo siempre he recibido un feedback casi negativo ¿no? de, de la gente en general, como que. Eh, la izquierda os pasará lo mismo de siempre, os juntáis y a la hora de la verdad os vais a pegar de leches, no vais a llegar a las elecciones y tal. Y yo creo que ese primer escollo del que nadie tenía fe en nosotros, hemos conseguido solventar de alguna forma. Eh, hemos llegado hasta aquí con muchísimo esfuerzo, con el trabajo que cuesta ponerse de acuerdo. Y, y sí que es verdad que pues no ha habido demasiado tiempo Ay. Intentar ponernos de acuerdo, de centrarnos en entender eh, la confluencia, de, der, de forma positiva, es decir, hacia afuera, ¿no? de darnos a conocer, de un nombre de Unidas por Santander que no era tan conocido, que igual generaba confusión, y hemos estado igual demasiado tiempo en ponernos de acuerdo esas cuatro fuerzas, que yo creo que a, en estos cuatro años podremos entendernos mucho mejor si seguimos trabajando. Eh, eso desde nuestra perspectiva lo que hemos venido analizando es que no ha generado la ilusión que queríamos generar en un primer momento creo que en todo caso nos ha generado desilusión en algunas en algunas veces de cara a, a trabajar cosas en ver que no llegábamos eh, lo que decía Antonio, nos han comido los plazos veíamos que no llegábamos a, los, a lo que queríamos llegar porque nos comían los plazos y porque a nivel digamos de comunicación entre nosotros estábamos muy verdes y ahora mismo yo creo que a pesar de que no hemos conseguido el objetivo, esto no es un drama total ha habido muchísimas eh, digamos causas, también ajenas a la confluencia aunque también hemos tenido muchos errores ¿no? De, de no centrarnos en el exterior pero otras muchas escenas que nos han afectado eh, a pesar del trabajo que se ha venido haciendo que ha sido un trabajo muy grande, que no siempre ha sido visible y que ahora pues toca pues, poner estas bases, estos cimientos ya están puestos, no es un drama que solo hayamos sacado uno porque eso nos permite seguir trabajando de forma conjunta y ahora ya que están estos cimientos puestos construir el resto de la casa que es lo que nos va a dar pues, a largo plazo conseguir los objetivos que veníamos marcándonos desde el primer momento. Y yo creo que ya anteriormente a esos primeros cimientos de la confluencia eh, está la representación de las de cuatro años anteriores que yo creo que el mejor... Eh, la mejor representación de ello ha sido Antonio, con Santander si ¿sí puede, no había tres concejales, pero yo creo que principalmente eh, esa han marcado diferencia ¿no? de otros concejales que pudieran defender tal, ahora mismo estamos en un contexto y esa diferencia que se necesitaba marcar, la marcaba Antonio con el trabajo detrás de Santander si ¿sí puede y esa debe seguir siendo la línea. Intervengo como Paco, no como Buragina. no porque a veces se, se confunde. Yo siento ser un poco, un poco menos feliz que vosotros. Yo creo que es un drama absoluto. Creo que es un puto drama, eh, sin ningún tipo de matiz. Hay explicaciones de todo tipo, nacionales, internacionales, locales, festivas. Eh, es un drama y que se justifique va mal, va mal porque no está analizando. Y, y yo voy a hablar, esta es mi opinión obviamente, me puedo estar equivocadísimo, voy a hablar de, de los mitos que tenemos en la izquierda que son maravillosos. Yo, yo, yo soy de izquierda y vivimos de mitos, nos encanta. Uno de ellos es el pueblo unido jamás será vencido. Pues, chicos, explicarme cuándo se ha unido el pueblo, porque ni siquiera en las revoluciones más significativas ha sido el pueblo, ha sido una vanguardia, un grupo foquista, que es decir, que este mito de todos en las que nos vamos a reunir y cuando los partidos de izquierda confluyen, el paraíso terrenal se abre, yo en este país al menos... No lo he visto. En la guerra civil nos dimos de bala, solamente para recordar, ¿no? En la transición, eh, hasta que no se bajó los pantalones un partido, pues no, parece que no hubo alegría nacional. Eh, es decir, es un mito la confluencia. A mí me parece, es mi opinión y mi deducción después del ciclo 15M, que es un ciclo muy de clase media por otra parte, muy poco de pueblo, eh, la palabra confluencia se volvió una especie de... ¿no? de el tótem, Exacto. como otros muchos, ¿no? Dispositivo político, el, el, el tablero, ya hemos dejado el tablero. Sí, sí. El eh, rejón ha ido a a lo que a ser el tablero, pero sí. hubo un tiempo que si no sabías dónde ubicarte en el tablero, eso era un drama, la centralidad, ¿no? Este tipo de cosas. Y la confluencia es uno de esos mitos. Efectivamente, yendo por separado se consiguió tres. Bueno, tres, sí, más o menos tres. Sí. Eh, yendo juntos se ha conseguido uno, sí, hay miles de explicaciones pero el hecho es que se ha conseguido uno y qué casualidad cuando se ve el proceso de confluencia <coughs> algunos, algunos <coughs> podríamos hacer la quiniela sin participar pero pues también sabemos que no había que participar y se podía hacer la quiniela yo desde el momento que empezó la confluencia podía decir quién era el número uno, quién era el número dos y el número tres y el palmero esto estaba calculado no por vosotros quizás pero estaba calculado eso, siento ser tan crudo pero esta es una realidad y eso demobilizó a mucha gente pero, hombre, otra vez otra vez, ya lo tenemos hecho, el negocio se ha hecho, entonces mucha gente de fuera interpretó que no, era una confluencia, era una utilización de, de marcas eh, y demás. Otro mito, y ahí lo siento Antonio, esta está en mi opinión personal, insisto personal, eh, el proyecto político está por encima de las personas, pues creo que ahí es un error clásico de la izquierda, eh, los soviéticos lo hicieron, el proyecto político está por encima de las personas si nos tenemos que pasar por la galleta a millones de personas no hay problema, el proyecto político está por encima de las personas y en Cuba, que defiendo hasta la muerte, pero sí el siguiente interno ya no lo pasamos porque el proyecto está por encima de las personas y mi experiencia en los colectivos que he participado que son muchos, y las luchas que sigo participando y son muchas, es que las personas somos clave es decir, que yo puedo tener diferencias ideológicas con mis compas del colectivo de la vorágine, y las tengo que puedo cometer cagadas, y las tengo pero nos respetamos como personas a tal nivel y nos conocemos como personas a tal nivel que superamos un montón de cosas, no por el, fa el famoso mito de la izquierda, busquemos lo que nos une y no lo que nos desune, no, no, porque buscamos lo que tenemos de humana en el otro. Coincidimos en una sola cosa, este sistema no nos gusta, nos parece un sistema de muerte y lo queremos cambiar. Cada uno tendrá sus lógicas. Pero yo creo que si no empezamos a, también a mirar a las personas a los ojos, a identificarlas y a confiar en ellas y a decir, joder, es que, es que esta, esta persona como persona, perdóname la redundancia, vale más que su proyecto político. Voy a contar una anécdota, yo estuve en un intento de confluencia, algunos lo sabéis, desastroso, desde dos semanas, no sé, tres semanas, eh, y me acuerdo de una persona de un partido político con la que me llevaba súper bien cuando tomábamos las cervezas previas a la reunión o posteriores a la reunión de siete horas de negociación, y un día entramos a la reunión de negociación y fue violento conmigo, pero violento, agresivísimo, me, o sea, eso fue, un, me fustigó, me hundió, mamá me ganó por goleada, yo salí hundido, Ingenua, y volvimos a tomar cerveza y me dijo, ¿qué hubo compa. ¿No? Pues yo, tío, si me acabas de destrozar. Y me dijo, no es que representaba representado al partido. Y yo, yo, yo te juro que no lo voy a entender. O sea, tu proyecto político está por encima de tu humanidad Bueno, yo es otro mito que pongo en, en cuestión. Otro mito que pongo en cuestión, lo que la gente necesita. Las, eh, decía Arturo, la gente quiere que le solucione sus problemas. ¿Cuáles son sus problemas? Que en la ola... O el cambio climático. Eh, porque, es decir, la gente no se movilizó por el TUS, y estuve bastante cerca de ese proceso, porque consideraran que el modelo de transporte privado de Santander es inviable y que la, la movilidad de Santander está mal pensada. No, no, no, no, se movilizó porque le hacían cambiar de autobús. Punto, pelota. Luego lo de los 7 millones de euros y tal, pero si le dicen que los 7 millones de euros se van a hacer para cubrir la plaza porticada, la mayoría igual vota que sí. Entonces, eh, decía Antonio Geroe con mucha razón esto no son 40 años, ni 80 probablemente, son muchos más somos herederos de una historia delegnable, en España, en Europa en el Occidente, en el mundo, lo que quieras entonces, a esto de no te metas en líos, era una consigna franquista no te signifiques y nuestras familias educaron a sus hijos así, no te signifiquen, no llamen la atención y esto ha sido Entonces, llamar la atención en algo que sea inofensivo un compa que vino aquí decía que el, el 15M funcionó porque en realidad el sistema no le tenía real miedo, tenía un miedito, pero no sabía que hemos ningún contenedor, en fin, era una cosa como bonita, ¿no?, más democracia, amor y tal, ¿no? Bueno, pues os dejamos crear partidos, y yo la sospecha, ahora voy a decir mi sospecha terrorífica, estoy siendo sarcástico en la mayoría de cosas, eh, no lo pienso exactamente así, pero mi terrible sospecha, que con esto termino, es que han jugado una vez más maravillosamente con nosotros, y han dicho, venga chicos, durante cuatro años, Podéis sentir que tenéis algo que hacer. Vamos a dar la imagen de que este país, esta democracia española tan maravillosa, flipante, antes la exportábamos, eh, es tan abierta tan abierta que deja que Antonio esté en, en, en un ayuntamiento o que tal partido entre, o que Kichi, que les parece muy exótico, obviamente, es exotismo puro y duro, eh, sea alcalde de una ciudad grande, que ya os pondremos en vuestro sitio. Y yo siento que un poco el mensaje es como el de los supermercados. Está la marca buena, que sería el PP y el PSOE, y la marca blanca, que solamente funciona, si te da lo mismo que el PP y el PSOE, pero más barato. Con menos esfuerzo. Es un ciudadano, ¿no? Eso es, eh, propuesta como Santander si puede. U otras, no son marca blanca, porque te ofrecen justo lo contrario. Incluso te ofrecen, ofrecen al ciudadano incomodarlo. Pues tú le dices a la gente. <risa> No, esto, tiene que pensar, esto de la vivienda, el problema de la pública del ayuntamiento igual no es tan bueno, se lo vamos a explicar. Ostras, me, me estás descolocando, no. Esto de que asfalte en su calle no es un sueño erótico y se lo vamos a explicar. Claro, cuando estás acostumbrado, que te dicen, no, si te falta en la calle guay, no, y si te... ¿no? Entonces, pues en realidad yo no hay que asumir parte de una labor muy desagradable que es incomodar a la gente a la que supuestamente defiendes. Y eso además tiene otro riesgo, y ahora se termino, de ponerte en una posición de soberbia. Porque en el fondo puedes caer en la tentación, yo caigo siempre en esa tentación, de pensar que tú sabes lo que la gente debería pensar. Están tan abducidos, están tan, tan lobotomizados, el capitalismo es tan perverso y si nos ha hecho tanto... A mí no. Yo me he salvado, he tenido ahí un momento de iluminación y entonces yo sé lo que realmente eso es un riesgo del carajo, ¿no? pero lo que quiero decir es que no es fácil, yo os agradezco, Antonio se lo he hecho saber mmm, como 3.054 veces, no coincido lógicamente en un montón de cosas con Antonio, pero me mola tanto como persona, eh, o sea, es una declaración de amor aquí pública, en el sentido que a mí como persona me parece una buena persona, y me parece una persona confiable entonces yo lo apoyo respaldo lo bien de él porque me parece una persona confiable hay mogollón de gente de la vida pública política de izquierda de esta región de la que he dejado de hablar para no decir burradas aunque como veis no me puedo contener porque, porque no puedo decir lo mismo entonces yo mi propuesta es no sé abracémonos un poco conozcamos ¿no? Eh, no sé yo lo, lo, por ahí hay algún miembro de cantabristas, yo los cantabristas... Puedo decir, yo voté a la confluencia de Santander, no por la confluencia de Santander, sino a ver si este hombre pasaba ahí. No, lo pasó obviamente, me, o sea, selecciones fueron maravillosas. Y a cantabristas le voté en las autonómicas, pues no por pues su proyecto, que no coincido con él. Porque me parecen buenas personas, confiables. Y yo dije, joder, votar a gente en la que confío como ser humano. Yo no soy cantabrista, soy de Murcia, lo siento, es un problema, aunque ya sé qué tiene que ver con eso. Pero, ¿sabéis? Joder, gente en la que puedo confiar, que, no, que, que creo... Que si me doy la espalda no me van a apuñalar ni me van a robar la cartera. Eso es revolucionario. Sí. Me callo. Sí. Bueno, yo coincido con ti, casi todo. Pero. Eh, lo habíamos preparado ahí. <risa> <risa> Vamos a ver, yo solamente eh, iba a la, la pregunta original de si había valido la pena. Yo no sé si a vosotros personalmente os ha valido la pena. A nosotros nos ha valido la pena. A mí, por lo menos, me ha resultado eh, eh, súper motivador, eh, incluso vuestra, vuestro trabajo, ¿no? Yo os conocí en el tema de la UPO de de y esas cosas, y bueno, yo no, no tengo ni idea de cómo se hacen las ponencias en el ayuntamiento o lo que fuera, pero me pareció un trabajo encomiable. ¿eh? Que alguien que no es de mi ámbito se preocupe por mí. ¿eh? Eso no, ocurre, no ocurrió normalmente. Y, eh, y creo que ha movilizado, por lo menos a la mente de más personas. Ahora, eh, yo quiero ir un poquito más allá a lo que es, lo que realmente hace que la gente piense como él, que es lo contrario del egoísmo, el, el, el pensar en el otro, ver en el otro a una persona, no un, no un enemigo potencial. Y yo no sé si eso se puede conseguir desde la política. Yo creo que es más fácil o más probable que se pueda conseguir desde la cultura, quizás desde la economía, desde, otro, desde otras formas de organización laboral, no lo sé. Pero... Eh, a la pregunta concreta es simplemente agradeceros ¿eh? que yo creo que sí que ha, que ha valido la pena hay que encontrar mmm, puntos la confluencia, no sé si es el, el mejor mecanismo pero yo creo que es el que tenemos más a mano ¿eh? y, y yo de momento que participo en la confluencia así eh, voy metiéndome cada vez más yo encuentro gente encuentro personas como tú en las que puedo ver gente que está haciendo cosas entonces, pues desde ese punto de vista, creo en la confluencia. Y la gente que no, no la veo tan pensante como yo, creo que puede cambiar. Que, creo que puede cambiar. Que tengo, todavía tengo esa perspectiva. ¿eh? Quizás me logo, No, no, maravilloso. O sea, que como espejo, gente como tú y gente y como, y como yo... Y finalmente, solamente un apunte. Y quizás me gustaría que reflexionarles un, un poquitín sobre cuál es el punto común. La, la, la metodología tradicional del marxismo intenta encontrar pues, eh, una dialéctica y un, un método de, de, de explicar la realidad habitualmente basado en clases. ¿no? Yo creo que hay que salir un poco de la clase, pero, pero sí que hay algo detrás. Es cuál es la voluntad de la gente. No, no, no sé si en, en términos de bondad o negatividad o en términos de apertura o de razón, pero tiene que haber algún algo que nos facilite encontrar en el otro ese común. ¿Qué es lo que pensáis? ¿Qué, qué es el, ¿cuál creéis que es el, el común denominador de la gente que puede llegar a pensar diferente, que puede llegar a involucrarse en política? Porque el problema que tenemos con los vecinos es básicamente que pasan de todo, salvo lo que les jode muy directamente. Lo no que les puede joder muy directamente, pues tengo que mirar dos, dos cuadras más para llegar a buscar. Entonces ya protesta. Si no, les confío. 7 si millones, hay que más Bueno, hacer lo que quieras, no me entero. Pero, en algún momento, algo puede hacer que esa persona se, se movilice o, o comprenda el problema. ¿Qué será eso? Entonces, que esa sí. Sí. Sí. sí, yo quería... Sí, también. Bueno, empiezo por, por, lo que has, por lo que has dicho. Eh, bueno, lo diría era una, una opinión más bien. En la que podemos coincidir en algunas cosas, no, no tanto, pero bueno, en general. Eh, a ver, a mí también me parece un drama, que después de lo que ha pasado en los últimos cuatro años y después de 80 años continuados de gobierno y de la de la ultraderecha en este ayuntamiento hayan vuelto a ganar, les han votado los mismos. Como me parece un drama, que a pesar de lo que hemos hecho, no se haya incrementado el nivel de participación en esta, en esta ciudad. No solamente no se ha incrementado el nivel de participación electoral, sino que ha disminuido el nivel de participación electoral. O sea, desde un punto de vista general es un drama que los mismos sigan gobernando, ¿no? incluso después de haber demostrado que no solamente hacen políticas antisociales, sino que además eh, son eh, incompetentes, que es la, la otra parte que parecía que no, que eran muy competentes con de la Serna y tal, pero es que también son incompetentes, son unos putos inútiles, es, esa, es la, esa es la realidad. Pero bueno, a partir de ahí, como estábamos analizando, digamos, nuestro trabajo de, de la confluencia, el, el trabajo político que nosotros hemos desarrollado y, y el proyecto que hemos intentado sacar adelante y la autocrítica que nosotros hemos hecho, porque puede parecer que no hemos hecho autocrítica, o al menos no la hemos hecho públicamente, las hemos hecho, lo que pasa es que igual las conclusiones evidentemente no son las que se esperan. <risa> Yo hago autocrítica y digo, he hecho lo que tenía que hacer, <risa> <risa> <risa> hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Se puede hacer mejor? Claro, joder, siempre. Se puede rozar la perfección. Pero no, no lo hemos hecho, no hemos hecho algo que no debiésemos hacer o no lo hemos hecho mal, por así decirlo. ¿no? Entonces, eh, en cuanto a que lo que he dicho de los proyectos están por encima de las personas. Lo que quiero decir es que si para negociar con un colectivo me voy a agarrar al desencanto a la, o al nivel de confrontación que tengo con una persona en concreto, o con un grupo de ese colectivo, y no por lo que representa el colectivo en general o el proyecto político que, je, que representa jamás llegaría a un acuerdo con nadie. En la vida, ni en la política, ni en ningún sitio. Es más, no, no estaría ni trabajando en mi empresa. Estaría pues, solo en el paro. Quiero decir, eh, los conflictos personales siempre existen. Y cuando digo que el proyecto colectivo está por encima de las personas, en realidad lo que me estoy refiriendo es que el proyecto colectivo, el proyecto político está por encima de los puñeteros euros. Eso es, eso es a lo que voy. Y que nosotros hemos decidido, eh, desde hace mucho tiempo, intentar aislar eso cuando vemos una persona con un ego muy fuerte o con unas pretensiones personales muy fuertes, confiamos en que dentro de su organización política exista el peso suficiente para contrarrestar eso. Y confiamos en que el proyecto en común contrarreste eso. Eso nunca, no siempre se consigue. Si no lo consiguen en su propia formación política, pues igual también es difícil conseguirlo en un proyecto en común. Pero nosotros no podemos entrar a juzgar cómo se organizan las, las otras organizaciones políticas eh, a nivel interno, ¿no? Porque el mismo juicio nos lo pueden hacer a nosotros. También nosotros hemos tenido conflictos. ¿Y quién es eh, nadie para juzgar el conflicto interno que nosotros hemos tenido, por ejemplo, con una concejal? ¿No? Si nosotros sabemos que tenemos razón, pero puede haber la percepción de que como nosotros hemos generado un conflicto con otros, pues no merece la pena pactar con nosotros. Y se estaría cometiendo una injusticia. Podríamos cometerla nosotros también. Por eso vamos al proyecto político. Y la confianza, claro que es necesaria. Es más, nosotros hemos tenido confianza incluso... ...con quienes igual no merecían tanta confianza... ...pero un proyecto colectivo... ...precisa de esa confianza... ...nosotros no somos ingenuos... ...sabemos que ese es un elemento indispensable... ...sabemos que esa confianza se puede traicionar... ...en mayor o menor medida... ...es responsabilidad de quien la traiciona... ...es responsabilidad de quien la traiciona... ...y sí que tenemos que hacer... ...intentar poner todas las medidas necesarias... ...para que esa confianza se fortalezca. ...pero eso se hace con tiempo... ...quien decide traicionar... ...o no cumplir con esa confianza en primera instancia pues tendrá sus razones. digo Estoy hablando en términos genéricos, ¿eh? no digo que su pase en Unidas por Santander. O sí, no sé. Eh, pero eso es un trabajo que necesita tiempo. La generación de confianza y la generación de dinámicas de trabajo conjuntas entre gente que pertenece a diferentes organizaciones eh, necesita tiempo. ¿no? Eh, me ha hecho gracia, o sea, me ha hecho gracia no, me ha, me ha sorprendido el y el tema de que cuando te dijeron que, que en esa actitud estaba representando al partido yo creo que no, no yo creo que, que, es lo que pensaba yo, esa persona. yo no no no ese, yo creo que se estaba representando a sí mismo no no era el papel que tenía ¿eh? te lo puedo asegurar bueno no, no lo buen, sé poli bueno poli malo negociación claro ¿no? bueno, amigo, claro pero bueno al final eso eh, que dudo mucho que esas actitudes vengan condicionadas por la decisión de un colectivo te sorprendería. Ahora sí creo que estás siendo ingenuo, ¿eh? No, no, no lo sé, no lo sé. O al menos un colectivo con una participación amplia. Es decir, yo no entiendo las posiciones sectarias en la izquierda. No sé a qué responden. Y como no lo he entendido nunca, considero que tener una actitud sectaria no es, no es propio de izquierdas. Por apuntaba yo antes que muchas veces nos hemos sentido no entendidas. Cuando nosotros hacíamos ciertos planteamientos en esas mesas de negociaciones... Claro, nos, si nos eh, juzgas bajo tu perspectiva, evidentemente el diálogo se rompe, ¿no? Ese es muy difícil que te comprendas si estás hablando desde puntos de vista, no tanto políticos o, o de organización, sino personales, pero un poco lo que tú dijiste. Claro. Juzgas desde otros idiomas, es un poco complicado. ¿no? Es, la, la, o sea, es la amplitud eh, del colectivo lo que determina, la falta de amplitud del colectivo lo que determina esos, esos planteamientos tan, tan extremistas, ¿no? Eh, y por lo tanto bueno, pues, eh, el problema radica en ese colectivo no en el proyecto común que estamos intentando, intentando desarrollar eh, otro, otra cuestión de ya nuestra participación en la, en la institución eh, es verdad que desde un punto de vista general se puede parecer o se puede tener la impresión de que quienes realmente mandan y quienes manejan el discurso político desde hace tantos años juegan con nosotros ahí es donde yo me refería antes con ese objetivo que nosotros tenemos que tener tenemos que tener el objetivo, que ahora mismo parece muy lejano, de algún día alcanzar el poder o conformarnos. Hay fuerzas políticas de izquierdas que se conforman con una simple representatividad. Ahí es donde el sistema juega con nosotros. Esa era la actitud del Partido Popular cuando nosotros entramos en el Ayuntamiento. El mal necesario, que al final, mira, nos damos cuenta de que tenemos que respetar su espacio aquí, porque eso nos legitima a nosotros. Claro, eso cambió cuando nosotros les empezamos a hacer oposición de verdad. Y ahí no han jugado con nosotros, si juegan de verdad. O sea, yo no he sentido que hayan jugado conmigo, ¿eh? Han jugado duro, duro de cojones. No o sea, lo sí. bueno, no, o sea, han ha ido al <risas> ha tobillo, pero vamos. Sí. Lo que han hecho es tener muchísima agresividad y muchísimo miedo a que eso se convirtiese en otra cosa más que en una mera representación que justifica al sistema. Porque de alguna manera, desde la propia institución, que es su terreno, lo estábamos impugnando. Y esa es una sensación y un miedo que ellos han tenido. Lo han tenido en un ayuntamiento como este. Y bueno. Es la lectura que yo veo a nivel estatal. ¿no? Evidentemente, podemos tener nuestras diferencias con determinadas fuerzas políticas, pero miremos cómo están transcurriendo ahora las cosas a nivel estatal. Oye, si lo que quieren es jugar con nosotros y legitimarse a través de la presencia de determinadas fuerzas políticas que pueden defender nuestras propuestas por qué hay tanta oposición de los poderes económicos a que una de esas fuerzas entre en un gobierno de coalición a ver si va a ser que va a poder manejar una parte de ese discurso y empezar a demostrar que determinadas políticas que hasta ahora nos han vendido como imposibles de llevar a cabo resulta que se pueden llevar a cabo y resulta que parte del mantra se les cae y resulta que ya su discurso no es tan hegemónico ¿no? y aquello que decían que no había alternativas resulta que sí hay alternativas a la hora de la verdad lo que tienen es miedo tienen muchísimo miedo aunque no lo reconozcan nunca respaldados también como están por sus medios de comunicación ese mensaje nunca se transmite pero eso está ahí esa agresividad solo puede representar el miedo no es tanto una cuestión de ego por su parte y bueno, eh, lo que decías eh, ¿cuál es el punto en común para convencer a la gente que no piensa como nosotros, más o menos ¿no? has dicho? en el ámbito local puede, podemos, podemos hablar amplio ¿no? largo y tendido como se suele decir de pero en el ámbito local y hablando del ciudadano, eh, el, respeto, el respeto. Una de las cosas que también temían y que también vieron en un determinado momento es que desde nuestras posiciones ideológicas, y aquí es donde yo quiero, dentro de mi, de, de, de, de, de mi conocimiento, ¿no? quiero defender lo que para mí significa ser transversal, el respeto y la capacidad de hablar con cualquier tipo de ciudadano, defendiendo políticas desde tus posiciones ideológicas, eso es la transversalidad. Nosotros hemos hablado con gente que piensa muy distinto a como pensamos nosotros. Sin embargo, hablando de cosas concretas, que le afectaban como ciudadano, teniendo tiempo suficiente para explicar nuestras políticas, accedían a aceptarlo. Es la anécdota que, que he dicho antes del tema de... ¿cómo se llamaba el sitio este? La, el Ateneo. El Ateneo. Tiene, ¿no? y, y, y, y temen eso. Que con el tema del MetroTus, por ejemplo, nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar a la gente de otro tipo de política, desde nuestras posiciones ideológicas. La transversalidad es eso, tener respeto y estar dispuesto a hablar con cualquiera. No decir, voy a meter en mi programa político elementos que son ajenos a mi ideología para intentar convencer a otros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién hace eso? ¿Qué pasa? ¿Que no confía en su proyecto? ¿No confiamos en nuestro proyecto? Como yo en, la, en, en las primeras reuniones de la conferencia oía, que respeto perfectamente su opinión, no digamos que somos de izquierdas. ¿Cómo que no? si yo estoy convencido de mi proyecto y de mis propuestas y de mis ideas, si creo que son las que van a defender el interés común de los ciudadanos, ¿por qué no puedo decir que soy de izquierda y que además planeo poner en marcha estas medidas para ellos? Y para eso hay que tener respeto al que piensa distinto. Ellos no lo tienen. Son ellos los sectarios. Son ellos. Y bueno, quería yo también si sí, dos minutos contestarte un poco apuntando cosas que está ¿Valió la pena? Dices que para vosotras, desde fuera, ¿no? Ah, ¿Valió la pena? Eh, desde mí, ya lo de, de mí, ¿no? No, no, ¿no? Lo que es el colectivo. Si no hubiera estado cuatro años ahí, no estaría ahora aquí. ¿Me explico? O sea, sí que valió la pena. Sí. Todo ese aprendizaje, a pesar del sufrimiento que ha conllevado muchas veces, en lo personal de, de muchas renuncias a muchas cosas, sí que ha valido la pena porque ese camino, si entendemos todo esto como un transitar, ese camino es el que me ha llevado a conocer a muchísimas otras personas que me han aportado mucho. Y me han hecho entender también posturas que se complementan un poco con lo que decía Antonio, ¿no? Cómo llegamos a la gente el respeto y la empatía. Por eso son importantes las personas, que decía Paco. Porque no todo el mundo es capaz de sentir eso. No todo el mundo es capaz de, de, de sufrir cuando estás hablando con un vecino una vecina, cuando ves que tiene un problema grave y, y sufrir con ello. No todo el mundo es capaz de, de, de sentir que esas propuestas que están llevando que estás llevando a un ayuntamiento son importantes para la gente. No todo el mundo entiende que eso no es solamente un mero trámite, sino que es fundamental para la vida de, de otras personas que eso salga adelante. No todo el mundo entiende eso. Entonces sí que son importantes los proyectos, pero más importantes son las personas que los encabezan o que los representan o que están tra trabajando activamente. Porque no es lo mismo que, que te hable o que te diga ciertas cosas a alguien, desde su posición cómoda, ideológica y tal, que realmente a alguien con empatía te esté hablando y tú sepas que esa persona estás sintiendo lo que tú sientes y que es esa necesidad, que te hable desde las tripas, que te emocione o que te sepa levantar del asiento cuando está conectando contigo. Por eso son importantes las personas y por eso es importante la honestidad de la gente que sí que representa sus proyectos. ¿no? Y eso era un poco lo que... <risa> Bueno, yo creo que por la hora vamos cerrando. Agradeceros de verdad. Que perdón, es... Que, es que me estáis imaginando. No, no, sé, no perdona. No sé, yo soy de los que te caigo mal. Eh, no sé. Debe ser por es eso. Esa parte de la izquierda que te cae mal y me estás ninguneando desde hace horas. ¿Eh? Espero que estés eh, eh, eh, siendo sarcástico. Eh, sí, sí. Más, por <risa> momento, eh, no, no te he visto. He, no, he mirado no, varias no, veces a ver si levantaban no, la mano y no te he visto y son las 10 de la noche. Te lo digo por lo siguiente. Eh, somos muy buena gente aquí, compañeros de turno voluntario que están muy a gusto acompañándonos, pero son las 10 de la noche, es agredir de familia y, y es bueno también respetar a los compañeros, no, no es solamente un tema de las dos horas que llevamos aquí. No te, he mirado varias veces intencionalmente a ver si a tu mano o no la he visto, no ha a coincidir.